la cámara. Entonces, como comentaba, bueno, siento de nuevo a Javier porque no ha quedado grabado, coordinador de proyectos de inserción, socio laboral y emprendimiento en Cruz Roja, y este proyecto queda enmarcado dentro del programa del proyecto de Vivero. Para economistas es como, bueno, es uno de nuestros proyectos que llevamos más tiempo realizando, 16 años, una de las señas de identidad de Economistas sin Fronteras. Comentaros que este es un tipo de actividad, las píldoras formativas, pero también tenemos las comunidades de emprendizaje. Dentro de poco vamos a hacer un workshop y también con networking, un de networking para que se conozcan las personas que quieran emprender. Y también estamos dando sesiones individualizadas para las personas que quieran emprender. Entonces, bueno, todas las que tengáis alguna más, ya entiendo que ya igual alguna ya participáis de Vivero. Y todas las personas que tengan más inquietudes, pues nos podéis escribir al, al mail desde que he contactado el DSS Formación ¿Vale? Y ahí os damos toda la información que, que necesitéis. Entonces, ahora ya sin más, eh, voy a dar paso a, a Javier, ¿vale? Y él os va a contar un poco cómo le gustaría desarrollar la sesión. De todas maneras, aparte, si queréis ir haciendo preguntas por el chat, pues también es posible, ¿vale? Pero de eso, bueno, pues doy paso a Javier y nada, yo estoy aquí con la libreta, dispuesto a aprender un montón, igual que ustedes. Y eh, muchas gracias por asistir y uh, vamos con Javier, gracias ¿eh? pues buenos días a todos y todas la verdad que gracias a Economistas Sin Fronteras pues a habernos solicitado la colaboración y nosotros y nosotras desde Curroja encantados de, de estar este ratito con vosotros y vosotras y yo por mi parte intentar eh, daros una información práctica y actualizada que os apoye en vuestra, en vuestra idea eh, emprendedora Vale, gracias a todas las personas que estoy conectada. Eh, aquí a Alexander, Mónica, Alicia, Emilia, Luismi, María Blanco, María Ajo, María Pilar, Olga, Rocío, Sofita, Bío, pues nada, un placer, ¿vale? A todos, y, a todos y todas. Y bueno, pues como comentaba Julio, la, como afortunadamente somos un grupito pequeñito y, y eso facilita mucho lo que es la pedagogía y el aprendizaje. Aunque yo tengo una presentación preparada y voy por ciertos bloques y también quiero enseñaros algún vídeo y también quiero entrar en alguna página directamente web para enseñaros información directamente de, de, la, de, la, de, la fu de las fuentes directas, yo voy por distintos bloques y, y Julio me, me ayudará también para ir abriendo un turno de, de preguntas, ¿vale? Porque la idea es. Que esto no sea un, una masterclass, ni muchísimo menos, sino que sea realmente una píldora y, y un taller. Y, y me interesa, tanto a Julio como a mí, vuestras vuestra preguntas, vuestras dudas y, vuestro, y vuestros comentarios. ¿vale? Así que, sin más dilación, estáis viendo todo un poquito la, la presentación. ¿vale? Vamos a la, a la primera diapositiva que tenía, que tenía preparada. ¿Vale? Que se refiere a, a. Vamos a empezar a hablar sobre la. Bueno, sobre, sobre la forma jurídica de, a, la, a la hora que tienes que. que es como. El, no al el primer paso, pero bueno, al final es, es siempre una, una pregunta o una, o una duda existencial a, a la hora cuando uno tiene una idea de negocio, trabaja su plan de negocio, pues intentar aceptar con, con la forma jurídica. A, a, adecuada a la hora de a la hora de crear un, un emprendimiento ¿no? en primer lugar pues la, la más conocida y que, y que yo siempre recomiendo porque al final es un poquito eh, una buena manera de arrancar porque al final al cabo es la, es la más sencilla es la que en principio tiene menos trámite y en cierta manera menos obligaciones pues la que en España pues se denomina persona autónoma, ¿no? como empresario individual, ¿no? que como veis ahí la, defini la definición que, que he traído, que es, la que, es la que es la que podéis encontrar a través de Internet y en muchísimas páginas, pues persona física que que de forma habitual, personal y directa por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otras personas, ejerce una actividad económica o profesional a título lucrativo, no con trabajadores a, a, a su cargo. ¿no? Recordar siempre que, que siempre está una de las primeras dudas, que siempre preguntan, pero yo, ¿hace falta crear una sociedad para contratar a personas? La respuesta es no. Tú como persona autónoma que al fin y al cabo eh, como siempre digo yo, vuestro número de identificación, siempre hablando de España, tu DNI, tu NIF, vale. al final va, va a ser tu NIF pues, eh, que es tu número de, de DNI o en el caso de que esa persona de fuera de España, el NIE, pues será vuestro número, digamos, eh, el número de facturación y, y el número para hacer, todos los, para hacer todos los trámites y vuestra razón social pues será vuestro nombre y número de apellidos. Será vuestro nombre y, y, y apellidos, perdón. Y al fin y al cabo, pues como os comento, como persona autónoma, pues podéis contratar a personas a, persona a vuestros cargos y, y podéis alquilar un, un local y podéis hacer cualquier actividad, cualquier actividad económica. Eso en primer lugar que quede, que quede claro, ¿no? que no hace falta crear una, una, una sociedad, ¿sabes? ¿no? En este caso, ya sea mercantil o ya veremos también de formas de economía social para para realizar una, actividad, realizar una actividad económica. En la segunda, por lo menos aquí en España que os comentaba, que simplemente pues, eh, necesitas, eh, para darte, darte de alta como autónomo y crear una empresa en esta forma, pues, ser mayor de edad. Y en este caso, si eres una persona extranjera no comunitaria en España, pues tienes que tener la correspondiente autorización administrativa para, para ejercer la actividad propia. ¿vale? De todo caso, ya... Eh, Julio me comentó que en, en Economista vaya, vaya a recibir una, una formación más, más específica sobre, sobre los términos de qué permiso de, de trabajo es es necesario a la, hora de, a la hora de empezar una actividad económica aquí en España, pero lo que sí os puedo adelantar que siempre es importante que eh, en vuestro NIE o, o permiso que vayáis a solicitar, siempre debe aparecer que tenéis permiso por cuenta propia. ¿vale? Está lo que se llama por cuenta ajena, que es lo que llamamos... Eh, que puede El cuenta ajena es cuando... Cuando, cuando no pueden contratar eh, en el régimen que llamamos de asalariado, como que no puedes contratar cualquier empresa, etcétera, para, para trabajar para ellos y, y para ella. En algunas, pues, pues depende un poquito de. puede venir restringida a un sector económico y, y desde la parte de. para empezar una actividad económica, pues tenéis que tener indicado. Eh, en el, en el permiso de, de trabajo en el famoso NIE pues, que tenías autorización por cuenta propia ¿vale? de todas maneras pues desde economistas con mucha fortuna y con mucha sintonía pues os va a dar más información de, de, de este tipo ¿vale? para que podáis tener todo claro y qué son los trámites que, que tenéis que realizar en el caso de que seáis personas extranjeras en España y queréis montar Vale, porque resulta posible, obviamente, poder, poder presentar en el caso de arraigo social, etcétera, que como digo, no quiero profundizar, pues se con, con un proyecto de una empresa pues, se puede pedir a autorización en extranjería y, y que conseguir, podáis conseguir la cuenta propia. Pero bueno, eso como no sé si soy muy cinéfilo, yo sí, y, y me encanta la película de Billy Ward del apartamento, así que si la habéis visto, pues como decía... Ahí el, el, el barman allí de, del bistró, es, esto ya es otra historia, ¿sabes, no? que, ya, que ya recibiréis información por parte de, de economistas. Bueno. Ahora os comento un poquito lo que significan los aspectos que tenéis que tener en cuenta si, si para empezar una actividad como persona autónoma, vale que siempre escucháis empresario individual, persona autónoma, realmente son sinónimos. ¿sabes? No? Empresario individual, o empresario individual y persona autónoma. ¿no? Comentaros que, como viene ahí la diapositiva, pues en principio la manera más sencilla y rápida, y rápida para comenzar una actividad económica, vale porque al final se ahorra tiempo en trámite y en gasto de constitución. Pues pongo el ejemplo, eh, si vaya a crear una sociedad limitada, ya sea la de forma mercantil, la típica de toda la vida, aquí en España, una sociedad limitada laboral, ya como a forma de economía social, pues aparte que tenéis que ser más de una persona y, tenés, y hay un capital mínimo, ¿vale? que eso ya lo, lo vamos a ir comentando después, pues hay que, hay que crear una escritura, uno, unos estatutos, que tienen que pasar por notaría, ¿vale? en este caso, para, tú como persona autónoma, no, no necesitas a ningún tipo de... De, de estatuto ni de escritura societaria y, y claro pues eso facilita mucho a la hora de, de comenzar una actividad una actividad económica ¿no? cuando creas una sociedad también como hay que escribirla en el registro mercantil para ver que ese nombre que habéis elegido siempre habláis del tema de sociedad que bueno aprovecho ya para decirlo que siempre hay una duda entre la razón social y la razón comercial Tú a cualquier empresa y también como persona autónoma, tú le puedes poner eh, Restaurante Pepito o Restaurante Pepita. ¿vale? Después a la hora de facturar, tú facturarás con tu NIF como empresario individual. ¿no? En el caso de que montes una sociedad, pues a lo mejor el nombre de tu sociedad se llama Atlántico Océano SL, ¿sabes? No? O Atlántico Océano Sociedad Cooperativa. ¿vale? Así que siempre es importante saber distinguir lo que es la, lo que es la razón social y lo que es el después el nombre comercial, que tú al final le puedes poner el que quieras, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en el caso de, para en el caso de persona autónoma, a diferencia de las sociedades no tienes que que solicitar y escribir el nombre de tu sociedad con la razón social que hayas elegido y ver si ese nombre, por supuesto, no, no lo tiene ya otra empresa, así que por eso se dice que entre mil, entre unas cuantas cosas más que vamos a ver de una manera más sencilla y, y más rápida. ¿no? Como comentaba ahí, en general las gestiones de las obligaciones fiscales y contables son más sencillas que en, otra, que en otras opciones y forma jurídica eso también, pues, pues por supuesto, ¿no? porque en el caso, por ejemplo, de si eres una empresa, una persona autónoma individual, pues por ejemplo no, no vas a pagar impuestos de sociedades. vale Al final en, en España solo será, aquí en España, la, lo que se llama siempre la, la renta, ¿no? que por cierto hoy 6 de abril se abre el periodo para presentarla vale hasta el final de junio. Pues al final, como empresario individual, ¿no? al final se vas a tributar por el propio IRPF, ¿vale? Por el, por el propio impuesto de, de general de personas físicas, ¿no? Y eso bueno, también también facilita que al final tengas menos obligaciones fiscales a las que, la que tienes que tener en cuenta. Ahora viene la, la, gran, la gran pregunta que, y, la, y el gran miedo que, que siempre se habla cuando, cuando uno es empresario o empresaria individual, de la forma de autónoma. Y es que no hay diferencia entre el patrimonio personal y, y el de tu empresa. Al final, yo por ejemplo, como Javier Pérez, pues con un ejemplo, eh, yo puedo ser trabajador de Curroja, asalariado, ¿vale? recibir unas rentas por cuenta ajena, pero bueno, que no es la realidad, pero bueno, que podría ser, podría tener un negocio, ¿sabes? ¿no? Por ejemplo, podría tener una, podría tener una fábrica de, de cerveza, ¿sabes? ¿no? En forma autónoma o en forma de, en este caso, y ahora como veremos, pues me doy de alta en esta actividad económica, con la declaración social, el modelo solo 36 que veremos, más alta de la seguridad social, y yo puedo ejercer una actividad e económica por otra parte. ¿Qué significa cuando dice que no hay diferencia entre partidismo personal y empresarial? Que si yo adquiero alguna deuda dentro de mi actividad económica, como os comentaba, con esta fábrica de cerveza, pues si tengo una sociedad, que siempre se llama ver, una sociedad de responsabilidad limitada, ¿qué significa...? Pues al final la sociedad va a tener una cuenta bancaria aparte, va a tener digamos un capital aparte y en el caso de empresario individual, pues si tengo una deuda pues al final aunque yo aunque yo me hago una cuenta bancaria eh, aparte para mi actividad económica y tenga otra para el tema personal, pues al final si tengo una deuda tengo que responder con todos mis bienes, materiales y, y, y dinerarios, ¿vale? así que ese siempre es como el el gran miedo, ¿no? Al final de, de... Pero bueno, al final yo creo que el taller la economista a, a, la han titulado es quien dijo miedo? ¿No? Y al final también es cierto que cuando comienzas una actividad como empresario individual y, y autónoma, pues suele ser en forma de microempresa, ¿no? Y al final, pues, con el debido acompañamiento que seguro que tendré de economistas sin fronteras, pues son, son riesgos controlados, ¿no? Y al final, pues, eh, no tenéis que tener miedo a empezar una actividad como persona autónoma por el tema, de, por el tema de, de que no haya diferencia, como siempre se dice, entre el patrimonio personal y, y el empresarial. ¿no? Otra parte importante de la persona autónoma que tengo indicado. En el caso de beneficios altos, pagarás en principio más impuestos que si eligieras empezar tu actividad con un tipo de sociedad mercantil. bueno. Esto es la pregunta del millón a la hora de, de darte de alta como empresario individual o, o, crear, una, o crear una sociedad. Eh, tienes que tener ya unos beneficios muy altos porque, porque al final, eh, eh, para haceros un poco una idea, aunque es algo muy aproximativo, pues como empresario y empresaria individual, eh, pagarías como, bueno, el impuesto que, que tenéis que pagar es IDRPF y podría ser un, sobre un 40% sobre los beneficios. Y si creáis una sociedad, eh, el impuesto general que hay ahora mismo es el del 25%. ¿Vale? Así que dice, si hay una diferencia, pero bueno, al final... Dos cosas que, tener en que tenéis que tener en cuenta. Yo siempre os recomiendo que tú puedes empezar una actividad como persona autónoma, como empresario individual, y cuando empieces a generar ya unos beneficios muy altos y veas que de manera impositiva ya no te interesa, pues siempre puedes crear una sociedad. ¿Sabes? No? <risa> puedes pasar de persona autónoma a crear una sociedad ya sea de forma mercantil o ya sea más de, economía, ya sea ya más de forma de economía, de economía social. Así que eso siempre que os comenta, ¿no? Que eras una sociedad porque al final, al final si, si estás facturando, pues a lo mejor 40.000, 50.000, 60.000 euros al año, que puede ser perfectamente lo que una persona de una microempresa puede facturar y lo, lo que al fin y al cabo estaréis ahí, está ahí generando pues perfectamente un medio, un medio de vida dentro de vuestro negocio, pues la verdad que no... no en términos impositivos, pues ya si, si estáis facturando a lo mejor eh, más de 100.000 euros, 200.000 euros, pues en términos impositivos, pues sí que podría valer la pena crear una sociedad para, para que, lo, digamos, que vuestra actividad económica tribute por, por el IS, el impuesto de sociedades a través de una sociedad. Vale. De esta manera, como, como yo siempre comento... Yo estoy dando eh, recomendaciones y sugerencias en base a, lo, a los 15 años que llevo trabajando como técnico de emprendimiento. Al final, como yo siempre digo yo, eh, la única ciencia exacta son las matemáticas, después hay que ver caso por caso, ¿vale? Por eso es muy importante que con Amistad Sin Fronteras, si tenéis una idea de negocio, un plan de negocio, desarrollad bien, elegir la forma jurídica, ver el plan de viabilidad y por qué... Porque aunque yo estoy comentando comentarios generales, pues al final pues son sugerencias generales que, que hay que ver después en, en, cada, en cada línea de negocio que queráis montar. Y dependerá mucho también de las personas que estáis involucradas, ¿vale? porque probablemente si, hay, si soy más de una persona involucrada, pues, pues siempre, siempre será mejor crear, como iremos viendo, pues seguramente crear una, una sociedad, ¿vale? Y, y como dice siempre, economistas también, pues una sociedad muy probable en términos de economía social. ¿vale? Y bueno, y lo último que tenía apuntado como persona autónoma, que también vamos a ir viendo y que tenéis que tener en cuenta que, que lo bueno en este caso, pero bueno, que también eso, que lo veremos también porque dentro de una sociedad también puede estar como persona autónoma, pero bueno, que en principio si tenéis el derecho a una prestación general por desempleo Aquí en España podéis capitalizar el, el desempleo. ¿Qué significa eso? Que si yo mañana me quedo desempleado en Curroja y tengo derecho después de tantos años trabajado a cobrar la prestación, pues yo de una podría cobrarlo todo de una vez, siempre que me vaya a dar alta de autónomo y crear una empresa. ¿Vale? Pues a lo mejor puede significar que tienes derecho, imaginaros, vamos a poner un ejemplo, tengo derecho al paro de un año, y puede ser 1.000 euros lo que me corresponda. Así que estamos hablando de 12.000 euros, ¿no? Pues en vez de cobrarlo poco a poco, pues yo podría cobrar los 12.000 euros de una vez, ¿vale? A la hora, si, si declaro que me voy a dar de alta como autónomo, voy a empezar una actividad económica, lo que te puede venir muy bien, ¿vale? Para, para, para empezar el negocio, ¿sabes? ¿no? Y para poder afrontar los típicos gastos de del principio de, de equipo, instalaciones, alquiler, mercadería. La verdad es que es algo que en, es algo que en España se hace, se hace mucho, la capitalización por desempleo. Me quedo ahora mismo en paro, pero el típico ejemplo es, llevo trabajando un montón de años en... Perdón, voy a cerrar. Oye, llevo trabajando un montón de años en un sector, me lo conozco bien, ahora por las circunstancias me he quedado en desempleo, pues me voy a animar por, a montar un negocio porque llevo trabajando mucho en este sector, por ejemplo en la hostelería, sabes no? llevo mucho tiempo como cocinero, cocinera, camarero, camarera, y, y bueno, me conozco muy bien el sector y ahora me he quedado en desempleo, pues me voy a animar porque al final he estado sufriendo a mi jefe, a mi jefa, que no sabe más que yo. Y la verdad que lo puedo hacer igual o mejor que ellos y ella pues mira, ahora como tengo el derecho a desempleo, voy a capitalizarlo y, y me voy a animar para coger un local, un restaurante me y me voy, a, y me voy a, a animar a montar mi propio negocio. Eso es algo que es muy, muy, muy habitual. ¿vale? Yo he ayudado a muchísimas personas emprendedoras a, a aquí en España a capitalizar el paro para empezar una actividad económica. Bueno, sí. Javier, te quiero hacer una, pre una pregunta y es que eso no lo tengo claro y es si cuando haces esta capitalización del paro eh, está exento de tributar en el IRPF, es decir, si yo cobro 12 o 20 mil, capitalizo todo el paro de golpe, cuando haga la declaración de la renta, si es para emprender, yo tenía entendido que eso no, no cuenta en IRP, no sé si es correcto o no. Completamente correcto, y muchas gracias por comentarlo porque es un punto muy importante. vale. Esa, esa renta está esta de tributación, que eso también es algo muy positivo, ¿vale? que es un dinero que tú recibes, pero además no vas a tener que pagar impuestas, no va a ser un, un ingreso extraordinario. Ya sabéis que al final, pues. No sé, por poner un ejemplo, mañana recibís una herencia o toca un premio de, de lo que sea y tenéis 15.000, 20.000 euros, al final todo así es como funciona el fisco, ¿no? Así es como, se, se, así es como funciona el sistema tributario, ¿no? Pero eh, esos 12.000, 20.000, 5.000 euros que recibiréis estarán en el centro de tributación y de RPF. Así que, bueno, el sistema está montado para que para que realmente la persona que pueda estar en una situación de desempleo pues, pueda, apoyar, pueda apoyarla a lo máximo a la, hora de, a la hora de empezar una actividad. Así que eso es un punto también importante que tenéis que tener en cuenta. Y bueno, pues ahora que más o menos creo que tenéis idea de lo que significa una persona como empresario, empresaria individual, eh, personas trabajadoras autónomas, Puede haber de distintos tipos y yo voy a, y voy a comentar un poquito que seguramente la, habéis, la habréis escuchado. ¿no? En primer lugar, el, el grupo que generalmente se identifica más a menudo el término autónomo incluye a aquellos autónomos que de forma habitual gestionan un pequeño negocio, que está a su nombre y generalmente de un planteamiento de autoempleo que puede tener, como digo, no puede tener sí o no trabajadores contratados. ¿no? Tú puedes contar tu negocio de hostelería, ¿sabes? No? Yo como Javier Pérez, ¿vale? Facturo con mi NIF y le pongo a lo mejor restaurante atlántico, ¿vale? Como nombre comercial y yo puedo tener personas contratadas, ¿vale? Esa es el típico, la típica forma más de, de... Ahí vienen algunos ejemplos como comerciante, peluquería, masaje, temas de hostelería, mantenimiento, construcción... Vale. También vienen ahí el ejemplo más abajo de actividades y deportistas. Bueno, pues el ejemplo más típico de, de trabajadores y trabajadoras autónomas. ¿no? Y, como, y como estoy comentando, ¿vale? tributáis siempre, vuestros beneficios siempre van a tributar pues, pues dentro de, de, del IRPF, del, del impuesto de, de, de la renta sobre las personas físicas, ¿no? y nunca sobre el impuesto de sociedades, que es solo para si ya creáis una sociedad con personalidad jurídica, ¿no? que veremos más a continuación, vale. después hay algunas personas autónomas, vale, que también pueden ser como freelance, que la habéis escuchado alguna vez, que están ligados a ciertas actividades así eh, como arquitectos, donde suelen, como economistas, precisamente como ingenieros, donde suele haber un, donde las personas suelen estar colegiadas, vale. Y tienen una regulación, digamos, un poquito un poquito, un poquito especial, porque dentro de su, de su legislación, por ejemplo, una persona abogada a la hora de facturar, pues hace una, lo que se llama como unas retenciones, ¿vale? De cada factura que, que crean, y, y tienen, un, y digamos, que es un régimen un poquito dentro de autónomo, pero un poquito, un poquito especial y regulado por ciertos colegios, colegios profesionales, ¿vale? Y después tenemos otra figura, ¿vale? Que se llama empresarias autónomos societarios, que, bueno, os leo un poquito lo que, lo que dice la definición y ahora comento, dice aquellos trabajadores, trabajadoras, profesionales autónomos cuyos negocios tienen ya una cierta dimensión y que realmente cuentan con un mayor de trabajadores contratados y que están por crear una sociedad, es lo que os comentaba antes, ¿vale? Yo que si soy como en mi restaurante hay un momento en que que es que ya tengo mucho negocio y por lo mejor hablo con, pongo ejemplo, con mi hermano y, y con otro amigo y, y entran como socios capitalistas y creo una sociedad limitada, ¿vale? Porque ya al final yo seguiré cotizando como autónomo dentro de la seguridad social, ¿vale? Pero al final la, la empresa va a tener una forma societaria, ¿vale? Ya lo vamos un poquito más tranquilidad, que al principio esto puede ser siempre... A mí cuando me lo explicaban en la universidad y tal, yo nunca me enteraba bien, la verdad, hasta que no lo vi con ojos reales, la verdad que, que pero bueno, que haceros la, la idea que tú puedes seguir siendo una persona autónoma, cotizando a cotizando a la seguridad social para que tú tengas todos tus derechos y pues como pues ya sabéis que las personas autónomas ahora mismo pues también tienen su derecho a desempleo, mutua, eh, etcétera, pero bueno, puedes crear porque tu negocio ya ha crecido un poco, pues puedes buscar socios trabajadores, ¿vale? Que podrían ser otro a lo mejor puedes hacer o formar una sociedad con forma de economía social, porque a lo mejor te pones con me pongo yo con mi cocinero, que es muy apañado y también con mi jefa de sala y, y se meten y pues mira, vamos a montar una sociedad, ¿vale? Ya sea limitada o vamos a montar una sociedad cooperativa y, y bueno, y vamos a ver que dentro, cómo vamos a, formar, eh, vamos a formar el capital, ¿vale? Que tengamos la empresa, ¿vale? Y bueno, también hay lo... que esto está muy en boga ahora mismo, los trabajadores autónomos económicamente dependientes, ¿no? Ahí no voy a entrar mucho, pero ahí entra un poquito la la ley que ha salido de Rider es una, una persona autónoma un poquito, pongo el ejemplo de, de, de persona que se da de alta como autónoma, eh, se compró una furgoneta y para temas de reparto y, y al final está trabajando para, para una plataforma logística y prácticamente todo lo que hace es para Amazon. ¿vale? Así que es una figura, se llaman trabajadores autónomos económicamente dependientes porque al final, creo que la definición facturan a un solo cliente el 75% o más de sus ingresos, ¿vale? Y tiene un régimen un poquito, digamos, especial. Por ejemplo, no pueden tener trabajadores a su cargo, porque se entiende que esto ahora mismo está muy de la, la liberalización del mercado de, de trabajo, que yo creo que a lo mejor Julio y yo no estaremos muy de acuerdo con este tipo de figura. Sabes, ¿no? Por nuestra, por nuestra manera de pensar, pero bueno, muchas veces hay empresas que te van a contratar y te dicen, pero te tienes que, vas a trabajar para ella, y dicen, pero te tienes que dar tú de alta como autónomo. Habrá pasado a lo mejor alguna vez o alguna vez, pues al final lo que te están diciendo es que te des de alta como autónomo, ahora veremos con los trámites, etcétera le tendrás que facturar, pero al fin y al cabo eh, estás trabajando para una empresa, ¿vale? Bueno, esta ah, figura puede. Esto es lo que se considera como falso autónomo, ¿no? Que se habla cuando se escuchamos en la tele o en la radio y tal, es falso autónomo esta figura, ¿no? Vale. Efectivamente. Yo tengo aquí mi opinión, pero bueno, al fin y al cabo, nuestro, nuestro deber es daros la información e informaros tal como, como está. Lo que yo sí puedo decir dentro de mi experiencia, que, que esta figura puede ser interesante porque al final os comento el ejemplo. Para, a lo mejor estás en desempleo, tu trabajo a lo mejor no, no, no, no tiene las expectativas salariales o en otros términos que esperas y al final pues encuentras a, a una empresa que busca un trabajador o trabajadora y, y lo que quieres es que, que tengas forma de que tú te puedas dar de alta autónoma a autónoma, pues al final sería como tu primer cliente, si tú sabes que esa empresa te va a dar bastante trabajo, y más o menos vas a poder empezar una actividad económica, puedes ir tirando, pues puede ser una buena, puede ser una buena opción, vale. Ya empiezas, digamos, trabajando, digamos, como autónomo para esa empresa, y tú ya después, pues, puedes ir buscando otro tipo de, dice, bueno, pues, ya tengo, voy a facturar 500, 600 euros para esta empresa, dice, bueno, ya tengo así algo como para arrancar. Y tú después, como autó trabajador autónomo, económico dependiente, o, o así como, como freelance, tú ya puedes ir buscando otros clientes, ¿vale? Así que en esos términos puede ser un término, puede ser un término interesante, pero en mi opinión siempre, esta figura siempre será interesante cuando, cuando puedas conseguir más de un cliente, o, o a lo mejor cuando ese cliente de verdad pues, te da... Te da, te da bastante trabajo y, por ejemplo, como muchas personas que veis ahora como repartidoras, repartidoras para ciertas plataformas logísticas, pues al final son trabajadoras autónomos, económicos, dependientes, porque al final prácticamente solo tienen un, un cliente, ¿vale? Y al final, pues como para haceros una idea, eh, llega final de mes y yo lo que tengo que hacer es una factura, ¿sabes? No? no tengo que hacer nada más. Una factura a mi cliente por todos los servicios prestados ese mes y ya al final esa va a ser mi, mi manera de, de ingresar, ¿vale? Y ya por último, los llamados autónomos colaboradores, colaboradoras, ¿no? Que son eh, cónyuges familiares de autónomos hasta el segundo grado de conseguibilidad que colaboren en el negocio habitualmente, ¿vale? Eso por ejemplo, pues, si yo contrato a, a mi hijo, a mi hija, o a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, a mi madre, ¿vale? Dentro de, dentro de mi empresa, ¿vale? Así que yo si te parece, Julio, como esta figura de, de persona autónoma y de empresarios individuales es así un poquito eh, la más conocida y la, y la más razonable para empezar, antes de meterme más para, con temas de, de hablar de temas de sociedades y de empresas de economía social, pues a lo mejor abrimos un torno de preguntas. Si no hay ninguna pregunta no pasa nada, pero por pues, si sí, para sí. hacerlo más participativo si ah. alguien quiere comentar algún tema. Mira, ya estoy viendo una pregunta de Mónica aquí en el chat, por ejemplo, que dice que si deja de pasarte trabajo tu empresa, siendo autónomo económicamente dependiente, es decir, entiendo que a esta empresa a la que le factura el 75% o más de tus ingresos, si deja de pasarte trabajo, ¿tienes derecho a prestación por desempleo? En este caso no, trabajador autónomo económico dependiente no. Vale, eso sería una de las cosas, por pues, lo del falso autónomo, ¿no? Que siempre... Efectivamente, amo, eh, en el claro, otro... Claro, en el otro caso, si eres una persona trabajadora autónoma, expresar igual lo que hemos visto en el primer término, sí que, tenías, sí que tendrías derecho a, a, a, al paro ahora mismo y al desempleo en función de lo que hayas cotizado, obviamente, a la seguridad, a la seguridad social y, y en los términos que se han partido, pero en esta figura no. En esta figura no también si alguien quiere intervenir directamente puede levantar la mano y yo le doy paso en, ¿vale? para que hable, no hay problema que Javier quería que sea algo así interactivo en este. entonces si alguien se anima sí, sí, eh, sobre alguien, todo para que, no, para que no dure más y, y, y pase más aquí un ratito interesante o si alguien quiere compartir porque tenga, algún, tenga alguna experiencia al respecto y quiera que le haya pasado alguna, algo que crea que puede ser útil para las demás también es bienvenida a participar luego nos pregunta Alexander eh, eh, si la presenta, si pueden luego compartir la presentación sí sí por supuesto yo se la... tú tienes tienes sus correos no Julio sí, entiendo sí. no yo tengo su mail bueno. luego se lo paso yo cuando termine la paso y también los re... algunos de los recursos que que voy a enseñar así que así que sí, sí. tenéis alguna duda más sobre el autónomo Sí, yo ¿Aló? tengo una duda también respecto a lo que hablábamos de la prestación de desempleo. Porque no entiendo. Eh, Mónica, me... ¿no? Sí. No, vale. Hola, Mónica. Hola. Eh, nada, porque no entiendo bien cómo puede ser que no cobres prestación de desempleo siendo un autónomo económicamente dependiente, pero sí lo cobres cuando eres un autónomo normal. Eh, Mónica, por, por, por norma general, tienes que tener mínimo, pues, creo entender, aunque me tendría que revisar, porque al final eh, hay muchos casos causísticos causísticas al respecto pero tendrías que tener un tipo cotizado al menos mínimo de un año ¿vale? en principio Mónica para tener, para tener derecho a, a y ya depende también un poquito de lo que si cotizas por la base mínima o cotizas por la por la, por la base máxima dentro de, dentro de del régimen de, del RETA que se llama, que ahora veremos, que es el régimen especial de trabajadores autónomos os podéis quedar con el nombre ¿vale? Sí. Vale, pero entonces yo creo que, Mónica, yo soy autónomo normal y por lo que sea eso, tengo, no sé, el típico ejemplo, tengo una cafetería, si llevo más de un año cierro mi cafetería, yo sí tengo derecho a cobrar la prestación, ¿no? Sí, habrá que ver qué cantidad, ¿vale? vale. Y dependiendo siempre de, claro, de, la pero base, tiene que... de la base de cotización que tengas. Claro, pero tiene que haber como un cese total de la actividad, ¿no? Es decir, que yo doy de baja porque he cerrado. Efectivamente. Claro, pero si a mí me contrata eh, Amazon para repartir, no me contrata, sino yo soy autónomo y la, el 80% de mi facturación o el 90% viene de, o más de, viene de Amazon y Amazon, por lo que sea, deja de contar mi servicio y yo no me puedo dar de baja de autónomo. Y cobrar... sí. Al final es que solo, es, es solo como si tuvieras ahí un cliente. Es que por eso al final... Claro. Eh... Eh, es muy famosa la ley esta de Raider porque al final como bien comenta julio es como un falso autónomo al final eres como una persona asalariada lo lógico que cuando tú tengas ejercicio ejercer una actividad económica pues oh, vuelvo a repetir el ejemplo de hostelería que siempre es el más claro tengo un restaurante y todos los días vienen mis clientes que son distintos clientes ¿Vale? sí. Entonces, es un caso muy específico pero pero a mí no me, no me importa, te voy a mirar una información más específica y se la enviaré y se la enviaré a Julio para que puedas consultarla, ¿vale, Mónica? Y disculpa, porque es un tema así un poquito farragoso, ¿sabes, ¿no? Y complicado de, de ver y, y de explicar. Mira, nos comenta Sofita, dice, yo tengo una duda, si trabajo como deportista y mi contrato dura lo que dura una temporada, es decir, 10 meses... ¿Sigue cotizando? Es decir, ¿se va sumando para cobrar la prestación de desempleo? Si son cuatro años, por ejemplo. Eh, en este caso entiendo, Sofita, que, que está dada de alta dentro de como empleada por cuenta ajena, ¿no? Entiendo, ¿no? No sé, Sofita, ¿quieres decirnos si te apetece? Sí, así es. Sí, así es, ¿no? Que está a régimen general. Pues sí, por norma general, como sabéis, por año cotiza, para tener derecho a la prestación general por desempleo necesitas haber cotizado al menos un año. Y prácticamente eso siempre se te va a acumular, ¿vale? Si solo son 10 meses. Y siempre recordar que aquí en España el máximo son dos años de prestación. Y por año trabajado tenéis cuatro meses. ¿Vale? Así que si has trabajado dos años tendrás derecho a ocho meses. ¿Vale? Y si tú has trabajado ahora 10 meses, eso lo tienes ahí acumulado, ¿vale? Sofita, eso no, eso tú no lo pierdes, ¿vale? Así que ya, por ejemplo, tienes dos trabajas 10 meses y después a lo mejor trabajas cuatro más, ¿vale? Por lo que sea, pues ya tendrías cotizado 14 meses y como ya has cotizado al mínimo un año, ya podrías pedir la, la prestación por desempleo, ¿vale? Y siempre haciendo la regla de tres, más o menos, ¿vale? Que si has trabajado, que por cada año vas a tener derecho a cuatro meses. ¿Vale? Por cada año completo, cuatro meses. ¿Vale? Si un año y medio, pues serían seis meses. ¿Vale? Dos años, pues ya así vas haciendo el cálculo. Dice que es genial, que es muy claro. Y María Pilar, creo que tenía levantada la mano también. ¿no? Hola, buenos días, Javier. Eh... ¿Qué tal? Bien, vosotros. Una preguntilla. Eh, yo estoy ahora en desempleo por sí. despido y queríamos formar una compañera y yo una sociedad. Entonces sí. mi pregunta es, eh, ¿yo eh, tengo que pedir el pago único o podría seguir cobrando como desempleada y teniendo una sociedad limitada? No, no, no. Eh... Eh, tú puedes partir el, el, el, pago, el pago único, no tienes por qué cobrarlo todo, ¿sabes? ¿No? Claro, eso es lo que en... no, no, me refiero, si arrancamos el negocio no sé cómo nos va a ir y entonces tampoco me interesa coger todo el pago único, sino que por otro lado crear la sociedad. No es, sé compatible, si es, es compatible, es compatible. Es compatible. O sea, yo ah, podría crear una sociedad limitada sin pedir el pago único a, a lo que es el SEPE y seguir cobrando todos los meses hasta que tenga mi, hasta que yo decida cortarlo. Efectivamente, es completamente compatible y también puedes cobrar una parte de lo que a ti te interese. Claro. Imagínate que tienes derecho vale. a ocho meses, ¿vale? mm -hmm. podrías a lo mejor capitalizar la mitad porque te interesa ah, y después okay. te sigas teniendo derecho a los otros cuatro meses. Al principio, Perfecto. Al principio no, no lo incluyeron, pero ahora mismo sí que... Ahora mismo sí que lo hicieron compatible para siempre favorecer que personas desempleadas pues, pues puedan crear su propia iniciativa de, de autoempleo. Así que por eso no habría, no, habría, no habría problema. Lo que tendrías que ver en el plan de negocio como de la sociedad, a ver cuánto, cuánto vas a necesitar y gestionarlo y directamente, claro. directamente con el SEPE. Si tienes derecho a 12.000 euros, pues a ver, o sea, a ver cuántas cuotas sí, sí. y lo otro, pues. Pero es completamente compatible, sabes, no? El seguir cobrando y, y el seguir y el crear tu, tu sociedad, ¿vale? Puedes pedirlo o no pedirlo o pedirlo, o pedirlo parcialmente, digamos. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Me has aclarado la duda. Gracias. De nada, María, María Pilar. En el término de prestación por desempleo, como vais a ir viendo, pues el sistema está concebido para siempre apoyar a que, a que, a que la persona pueda crear desde esa situación una, su propia iniciativa de autoempleo. Bueno, ahora voy más rapidito con, con otras formas jurídicas. ¿vale? La primera es que, que a lo mejor habéis escuchado en la sociedad civil, que es muy similar a la comunidad de bienes, ¿no? que la definición es aquella que se establece entre dos o más personas que ponen en común capital con el objetivo de repartir entre sí las ganancias obtenidas. Y las sociedades civiles, comentar que tienen su personalidad jurídica propia. ¿vale? Tanto las sociedades civiles y las comunidades la comunidad de bienes, pues... Eh, es muy común eh, entre, entre familiares que reciben, a lo mejor, un, un capital o ponen un, un capital en común para crear una, una actividad de negocio. ¿vale? Y, suele ser, y suele ser la sociedad civil y las comunidades autónomas suelen, y las comunidades de bienes, pero suelen ser bastante, bastante habitual también para, para, esa serie, para esa serie de casos. ¿vale? Ahora comento la sociedad limitada. La sociedad limitada es la sociedad mercantil pues la más típica y donde el 80% de, de, de las sociedades que se crean, porque bueno, esto sí que lo voy a comentar. España eh, es un tejido empresarial de microempresas. ¿vale? Al final el, eh, el 80% de la gente que crea una empresa con la figura de empresario individual o persona autónoma. Eso es, pero bueno, dentro de las personas que deciden crear una sociedad, eh, la mayoría, el 80%, crean una sociedad limitada. ¿vale? ¿Por qué? Por, por dos hechos fundamentales. Porque el capital mínimo que te exigen solo son 3.000 euros, que es algo muy típico de yo ayuda a empresas de, de, de tres personas socias, ¿vale? Y, y al final cada una pone, un mil, pone mil euros de capital para crear la sociedad, ¿vale? Sencillo y después el aspecto que, que te da el tema de como estamos hablando antes de responsabilidad limitada, ¿vale? Al final tú vas a tener una razón social, vas a tener una cuenta bancaria aparte y al final pues si el negocio va mal, pues al final tu patrimonio personal propio pues siempre estará protegido, ¿vale? Porque al final la deuda solo responderá al final, una sociedad eh, siempre hablamos de personalidad física, que todos y todas las tenemos, y personalidad jurídica. Pues al final, la, digamos que la sociedad eh, es como un ente. ¿vale? Al final, tú facturas, y, y no factura Julio, Sofita, Luis, sino factura eh, Perico Pérez SL. ¿sabes, no? Y al final, si adquiere una deuda o pide un microcrédito, la adquiere Perico Pérez SL. Al final tú siempre estás jugando dentro de, dentro de la economía y dentro de, dentro, dentro de tu actividad económica pues como, como el nombre de una sociedad. ¿Vale? Así que es la, es la que pide un capital más pequeño y, y, en la, y es digamos que la sociedad mercantil típica de, de toda la vida. ¿Vale? Y al final pues... No deja de ser una sociedad mercantil, vas a tributar, vas a pagar impuestos por impuestos de sociedades al régimen, régimen general. Y bueno, pues es una, es sencilla eh, y es recomendable, aunque ahora vamos a ver las formas de economía social, ¿vale? Que, que al final, al final, la sociedad limitada, digamos, y lo que diferencia a una sociedad mercantil de una sociedad de economía social, que la sociedad limitada, tú al final montas tu negocio para, para en términos así informales, para ganar pasta. sabes no? vamos, a, vamos aquí a hacer dinero y, y los beneficios que tengamos, que tengamos que pagar impuestos de sociedades, cogemos y nos los repartimos. sabes no? Yo me quiero comprar un barco, un chale en la playa, y, etc. Y al final cuando tú formas una empresa con forma de economía social, ahí lo interesante es que... Es, que pueda, es conseguir que los socios que la monten puedan tener un, un trabajo estable, un, un sueldo estable y bien remunerado, y porque al final es la sociedad de, de economía social, que bueno, ahí Julio puedes intervenir cuando quieras, porque yo la verdad que, que no, soy tan, no soy tan experto en términos de economía social, y Julio sí, y, pero humildemente os digo que la parte de ahí que tenéis que tener en cuenta en la sociedad de economía social, que ahí los beneficios, ¿Vale? gran parte de los beneficios eh, es para repartirlo dentro del negocio, dentro de la empresa ¿Vale? es, la gran, es la gran diferencia entre una sociedad mercantil y una sociedad de economía social ¿Vale? al final cuando tú montas algo de economía social lo que, lo que quieres hacer crecer es la empresa eh, si tienes más beneficios pues a lo mejor agrandas restaurantes y contratas a más personas trabajadoras, ¿Vale? ahí lo importante son los trabajadores y las trabajadoras, el empleo y en las sociedades mercantiles pues lo importante es crear beneficios ¿vale? es la digamos en la gran diferencia dentro de las empresas de economía social pues habéis escuchado hasta las cooperativas las mutualidades las fundaciones las asociaciones las sociedades laborales empresas de inserción centros especiales de empleo las cofradías de pescadores sociedades agrarias de transformación vale pero bueno yo voy a comentar un poquito aquí la la más las más, la más famosas, ¿no? Como son las sociedades están la, dentro de las sociedades limitadas, vale, están la las sociedades laborales limitadas, ¿vale? Que digamos que es como yo siempre es una que he recomendado mucho y está un poquito de, tiene una parte mercantil porque al final nos da el tema de la responsabilidad limitada y no responder de nuestros bienes, pero pero a su vez es una sociedad laboral, ¿vale? Ahí lo siempre lo importante de una sociedad limitada laboral que las personas trabajadoras puede estar, pueden estar dentro del régimen general, ¿vale? De la seguridad social. Y no dentro del régimen RETA, ¿sabes? No? Del régimen de autónomos. Eso es una de las principales razones por, por las que la gente crea una sociedad limitada laboral, ¿vale? Para estar dentro los los trabajadores y trabajadores, ¿vale? Así que yo cuento una sociedad limitada laboral con, con Julio y, y con Sofita. Nombra a ti Sofita porque veo que tienes puesta la cámara entonces te estoy viendo. Que lo malo de dar estas cosas online, a mí que me encanta los presenciales, siempre que nos va haciendo a la gente y, y resulta un poquito así más difícil. Pero bueno, que pues cogemos los tres y mira, vamos a crear una sociedad limitada laboral y, y nosotros vamos a entrar dentro del régimen general, no autónomo, y vamos a ser trabajadores y trabajadoras y aquí nosotros aportamos nuestro trabajo dentro de la empresa. Al final, el régimen general, pues ya sabéis, a diferencia del régimen de autónomo, pues la prestación por desempleo, si sí, sí, tiene que, ojalá no llegue pero si llega, pues es más importante es más larga, después a la hora de la, de la prestación por, por jubilación pues también es mucho más importante que en el caso de una persona autónoma, al final estar dentro del RM general pues tiene, su, tiene, su, tiene sus beneficios ¿no? así que es la información que tenéis que quedar de las sociedades limitadas y laborales, que es un poquito una mezcla entre sociedad mercantil y coge lo mejor de la sociedad mercantil y también un poquito lo mejor de la, de, de, bueno, no lo mejor, porque al final es mejor una sociedad cooperativa lo uso dentro de la economía social, pero coge una parte importante de lo que es la economía social. Y ahí todos los socios y socias son trabajadores. No es no la idea de que haya socios capitalistas que solo pongan, que solo pongan capital. Vale. Eh, esto es lo que he comentado de las sociedades laborales, que es algo a medio camino entre una capitalista y una cooperativa. Os comento en términos de una, de una asociación. Bueno, hay muchas personas que al final pues, puede, siempre me pregunta a Javier: una asociación es, es una entidad sin ánimo de lucro, ¿vale? Pero sí es cierto que para ciertos temas sociales pues al final pues a lo mejor puedes crear una asociación en tu barrio porque a lo mejor hay una serie de subvenciones o fondos públicos o la misma gente del barrio puede, puede aportar a lo mejor algo de capital y al final tú montas tu asociación y tú eres el secretario, el coordinador y tú puedes tener tu sueldo, ¿vale? Al final también tú puedes, tú puedes, montar, tú puedes montar una asociación sabes ¿no? con un objetivo social y sin ánimo de lucro y, y al final pues también te puede generar un trabajo para ti vale así que así que es menos habitual que al final cuando montamos una asociación no, no es tanto el fin para generar un empleo pero pero bueno también es una posibilidad y que al final si, si lo que estamos respondiendo es a, es a una necesidad social de, de ciertos sectores, colectivos o circunstancias y que haya allí una serie de, lo típico suele haber una serie de ayudas o subvenciones, pues yo con, con un compañero puedo montar una asociación y, y, y trabajar para ayudar al colectivo, no sé, de personas gitanas en Almería, por decir de alguna manera, porque bueno, ahora mismo hay una serie de subvenciones o de ayudas público o privada a las que podemos acceder. Y nosotros seremos trabajadores dentro de esa asociación. El caso de la fundación es parecido a lo que una asociación, pero una fundación siempre es un capital adscrito a un fin social. Eso normalmente lo típico de las fundaciones, escucháis la fundación Marco Santander, la fundación La Caixa o la fundación Amancio Ortega, el indite Hay gente que pone un capital, el que sea, ¿no? Y, y al final la, el trabajo también al fin de haciendo un objetivo social. ¿vale? Pero bueno, esto ya para montar un negocio de este tipo, pues sería como yo, Javier, me toca ahora mismo el euro millón y, y, cojo, y cojo 50, yo qué sé, y cojo 200 mil euros y, y monto una fundación para ayudar a lo mejor a la gente de mi barrio que lo necesita. ¿Sabes? ¿no? Puedo tener yo también ahí un, mi sueldo, ¿no? ¿Sabes? ¿no? Como administrador o trabajador, pero bueno. Y después otra vez que había escuchado mucho son las sociedades agrarias de, de, de transformación, ¿no? que son, socia, bueno, son, son sociedades para, como viene la definición, en el término de, de producción, transformación y, comer, y comercialización de productos agrícolas. ¿vale? Yo, soy de, yo soy de un pueblo de Huelva, donde hay mucha fresa y ahí pues, siempre ha habido muchos agricultores, ¿no? que al final... pues en vez de que cada uno tenga ahí su parcelita y a la hora de, de, de tienes que comprar fertilizantes, tienes que comprar semillas, plástico, bueno, contactar trabajadores, pues es mucho más interesante pues, pues a crear una sociedad de transformación, crear una o crear una cooperativa agrícola vale a la hora porque de, al final estás poniendo tu trabajo y al final pues va a ser más barato pues en vez de comprar un 200 kilos de fertilizante pues a lo mejor comprar un millón de kilos de fertilizante y a la hora de y a la hora de vender tu producto pues va a ser más fácil venderlo como un todo sabes no? que cada uno vaya vendiendo y negociando su precio vale vale aquí que tengo yo por aquí. Mira, os voy a enseñar esta, esta página, vale. ¿Qué os quería yo aquí enseñar. Vale. Si no conocí esta página, eh, yo la recomiendo, vale. Es la página de Dipime. ¿Vale? que la dirección general de la IPM significa industria y de la pequeña y la mediana empresa dentro del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y bueno, y tiene bastante, y tiene bastante cosita muy, muy chula a la hora de apoyar a las personas emprendedoras. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, veis que, que podéis decir, mira, pues yo quiero una responsabilidad que sea eh, ilimitada. Y solo soy uno. Y no quiero tener, poner ningún capital legal. Bueno, pues aquí obviamente te va a venir la persona de empresario individual. ¿vale? Bueno, que donde puedes entrar y, y puedes ver un poquito el proceso de constitución, la puesta en marcha. La verdad que es una información. Viene, por ejemplo, la fiscalidad, como hemos comentado, va a ser por IRPF. ¿vale? Ponemos aquí otro ejemplo. Por ejemplo, pues, quiero que sea limitada, a lo mejor somos tres o más y a lo mejor pues, pues ponemos así sin mínimo legal. ¿no? Bueno, pues puedo crear, por ejemplo, una sociedad civil o una comunidad de bienes. ¿vale? En el caso de que esté dispuesto a poner capital, pues bueno, hay sociedades profesionales. Vale. Eh... Y así podéis jugando un poquito con vale, con, en función de, por ejemplo, aquí si es limitada como sociedad, ¿vale? Tres o más, y si mínimo legal, pues por ejemplo tenéis aquí las sociedades cooperativas, ¿no? Las sociedades cooperativas de trabajo asociado. Vale. Ahí podéis ver que su fiscalidad, por supuesto, es, es a través del IS, el impuesto de sociedades, limitada al capital aportado. Y podéis ver un poquito su proceso de constitución, su proceso de puesta en marcha, ¿vale? Así que yo, pues, es una manera de, de echar un vistacito y, y la verdad que esta página de, de PYME del Ministerio, pues, para yo la que os recomiendo para que tengáis más información sobre, sobre las formas jurídicas, ¿vale? Aquí esto es un cuadrito que me pasó muy amablemente los compañeros y compañeras de Economistas sin Fronteras, que es un poquito que viene un, un resumen de toda, forma, de toda la forma jurídica, por el mínimo de personas, pues si es una sociedad mercantil, si es trabajar autónoma, eh, por el régimen, y bueno, al final como voy a pasar la, como voy a pasar la, la presentación, pues es una información que tendréis, ¿no? Y bueno, ahora para terminar ya esta parte y a ver si tenéis un poco una, una pregunta, pues lo, tenía aquí un par de diapositivas que indican criterios a tener en cuenta para elegir la forma jurídica. Pero bueno, es algo ya que, que he ido comentando, ¿no? el tema de la responsabilidad, si es limitada, limitada, para responder con tu personal o no, crear una personalidad jurídica... Obviamente, si, si no creamos una sociedad, los trámites son más sencillos en el caso de autónomo, al no tener que hacer una escritura, no, hacer, no tener que hacer un registro, o por ejemplo, la, si montamos una cooperativa, la ley de sociedad cooperativa, pues también pues, tenemos que, que cumplir una serie, de, una serie de, de temas administrativos. También el tema, que bueno, esto es un tema muy importante, al final, si eres una persona autónoma, pues al final, pues ustedes os que centrar en, eh, en vuestra actividad económica y en el que el negocio vaya bien y lo típico siempre es que podáis pagar una eh, que podéis pagar una gestoría sabes no que, os lleve, que os lleve al final lo que eh, lo que son las declaraciones de iva sabes al no? tema de la, de la facturación etcétera eh, y, y al final claro como persona autónoma pues la asesoría te va a cobrar siempre más barato ¿Vale? Y al final también lo que vamos a ver adelante, pues el tema de persona autónoma, pues también tiene el tema de la, de la tarifa plana, ¿no? que vamos a, a ver a continuación. ¿no? Y bueno, pues el tema, otro aspecto a tener en cuenta, pues como hemos hablado, una sociedad, una sociedad limitada, pues hay algunas que exigen un capital mínimo, en el caso de persona autónoma individual no, el tema de impuestos, sabes ¿no? como ya hemos comentado... Y bueno, también viene un poquito la hija al final, el acceso a financiación bancaria y imagen comercial, que bueno, es cierto que para... Pero bueno, tendría que ser ya un préstamo ya muy importante. Al final, si queréis conseguir una pequeña financiación, un pequeño microcrédito, no, no va a influir el que creéis una sociedad mercantil o una sociedad con forma de economía social o, o estéis o este como empresario o empresaria individual. Y después la imagen comercial... Bueno, pues al final una sociedad como que tienes tu propia razón social y no estás facturando con tu nombre, pero bueno, al final tú creas tu nombre comercial y, y al final debajo de tu factura aparezca tu nombre y tu apellido, va a aparecer el logo de tu empresa, etcétera Y bueno, tampoco tiene por qué ser un, un, un handicap. ¿no? Pero bueno, al final repito que aquí siempre es lo importante es que cada forma jurídica tiene sus ventajas e inconvenientes, depende mucho. De, de cuántas personas seáis y qué forma le queréis dar a la idea de negocio. Y ahí siempre yo lo que recomiendo pues que en este caso tenéis ahí a Julio y a otros compañeros y compañeras de economistas sin fronteras que podáis ver cada caso y cada idea de negocio y cada plan de idea de negocio para, para coger la forma jurídica pues más adecuada. Vale. Ahora vamos a ver. Lo que yo he llamado los trámites fundamentales como trabajador autónomo autónomo, también si vaya a crear una sociedad, ¿vale? aunque yo lo he dirigido ahí un poquito. Eh, y al final pues la, la búsqueda de financiación, donde ya hemos hablado en parte del tema de la prestación por desempleo, pero bueno, el tema de licencia o para empezar una actividad, que es un tema bastante importante. Y después vamos a ir viviendo ya un poquito las obligaciones más fiscales. El alta de la actividad en la agencia tributaria, el alta como trabajo trabajadora en la seguridad social y las obligaciones laborales y tributarias principales. ¿Vale? Que es lo que vamos a ver un poquito en esta segunda parte de, de la sesión. No sé si tenéis Javier, algo. Sí. sí, te iba a decir que. Ah, perdona, no, que iba a dar paso a las preguntas que antes de ir al sí. siguiente bloque. Nos preguntaba Rocío, bueno, no sé si te parece bien, abrimos turno ahora o. Sí, sí, me parece, lo, lo, iba, a comer, lo iba a comentar, porque ahora lo que vamos a hablar es diametralmente nos vamos a sumergir en, otro, en otros temas. Vale, pues mira, nos comentaba la compañera Rocío de Leo su pregunta. Dice: una pregunta respecto a, a esto, entiendo que estábamos hablando en el tema de las sociedades y tal, es decir, de las diferentes formas jurídicas de ese, yo soy maestra actualmente y tengo incompatibilidad con casi cualquier tipo de empresa. Me permiten ser socia de lo que quiera, por tanto, si, por tanto, si quiero montar mi empresa tendría que ser como SL y yo estar como socia y gestionarla desde ahí sin estar dada de alta. Ya que no puedo, ¿es cierto? Lo claro, voy a leer que lo he leído fatal. Yo soy maestra actualmente y tengo incompatibilidad con casi cualquier tipo de empresa. Poma, me permiten ser socia de... Y pone lo que quiera, entre comillas. No entiendo muy bien. Por tanto, si quiero montar mi empresa, tendría que ser como SL. Y yo estar como socia y gestionarla desde ahí sin estar de alta. Ya que no puedo... La verdad es que no lo entiendo muy bien, Rocío. No sé si Hola. quieres intervenir. Sí, ahora, ahora es un poquito menos de ruido. A ver si puedo sí. rápidamente deciros. Un poquito. Muchas gracias, primero, por, la, por, la, por el Zoom, porque está muy interesante. Eh, mi caso es un poquito particular, Julio. Yo ahora mismo trabajo como maestra en un centro público. Estoy pendiente de una incapacidad laboral, con lo cual yeah. mi situación va a cambiar dentro de no mucho. Eh, yo quiero montar un negocio de organización profesional hace tiempo. Solicita la compatibilidad, pero bueno, los maestros aparentemente solo podemos montar academia de oposiciones y academia de refuerzo por la tarde. No nos dejan hacer más nada, obviamente, mientras estamos dados de alta. ¿no? Entonces, como yo sé que voy a cambiar, mi situación laboral va a cambiar, eh, me he informado y lo que me han dicho es eso, que yo de alta obviamente no puedo estar, pero que sí puedo ser socia capitalista, ¿no? como ha dicho Javier. Vale. ¿no? Montar algo, pero siendo socia. Yo no podría estar de alta ni, ni trabajar mientras que, obviamente, no me saliera, por ejemplo, esta, esta, que estoy esperando, obviamente, esta incapacidad que, que eventualmente va a caer. Mmm, y ya luego, en todo caso, eh, en esa. Capacidad que me permita la incapacidad, en ese rango que me permita, pues ya sí podría cambiar y ser autónomo, es, me imagino. No lo sé, por eso preguntaba, digo, si puedo ir mientras generando mi empresa como, como socia, esa era mi pregunta. Pues por supuesto, en el caso de los funcionarios públicos, pues claro, es que según la legislación, pues os piden como como que al final tenéis que estar centrado como eh, en vuestro en vuestro trabajo ¿no? eh, de, cara a la, de cara a la administración por eso por eso esa incompatibilidad ¿no? y, y además también pues muchas veces pues, eh, se intenta se intenta impedir que también según la ley que, que personas que tienen este que bueno que son funcionarios públicos puedan aprovechar esa posición sabes ¿no? para, para generar cierta actividad económica la ley está pensada un poquito en eso en ese sector medio, para que para que no te despistes de, de lo que realmente tienes que hacer y después para que tampoco aproveches tu posición ¿no? es un poquito es un poquito así de manera súper mega informal pero bueno un poquito como funcionarios pero claro rocío Tú puedes ser perfectamente sociacapitalista, ¿sabes? ¿No? Tú, no a... tú, por ejemplo, te puedes poner conmigo y Julio y crear una SL, y Julio y yo vamos a ser los trabajadores, y en este caso, ¿sabes? ¿No? Tú no te vas a dar de alta como autónoma y tú simplemente pues, vas a aportar capital, y cuando, cuando se produzca beneficio, si, si estamos divididos la cosa entre el estrés, pues. Pues tú recibirás una, tendrás derecho a una tercera parte una vez de que sea resultado fuera una vez que tengamos el resultado eh, después de impuestos. Así que tú perfectamente y bueno al final entre tú y yo tú montamos una sociedad tú no estás de alta como todo, pero tú te implicas sabes tú puedes estar trabajando. No sé si me entiendes. Nadie claro, va, claro, estará obviamente que no te va, vamos, que aunque esto no le voy a decir, pero bueno, en términos no, no van a ir al local y ver y ver lo que tú estás haciendo, sabes, no Cuando tú dices, mira, yo soy aquí socia capitalista y venía aquí para supervisar a Julio y tal lo que estoy haciendo. Siempre tendrías que tener ahí un poquito de cuidado dependiendo del negocio. ¿sabes, no Si montas una hostelería y te vas a poner ahí también a servir mesas y tal, pues bueno, pues puede venir una inspección de trabajo y decirte algo. No sé si me entiendes lo que quiero decir, no Rocío. Así que, pero bueno, que involucrándote en, tu, en el negocio de, de, de la manera que tú veas así oportuna, pues claro. Claro que, claro que puedes crear, formar parte de, de, de, de una sociedad, ya sea una sociedad cooperativa, de una sociedad limitada, pero siempre desde siempre no te tendrás que dar de alta en el régimen de autónomos, por supuesto, y, y tu papel pues, pues será como sociedad capitalista, pero claro que puedes crear tu empresa. Estupendo, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más, Julio? Ah, está muteado, Julio, disculpa. Ay, gracias. Nada, no, que solo habría preguntado, Emilia, sobre la cooperativa, que cómo vendería una cooperativa frente a una... Ah, pero decía frente a una SLL, Perdona, Emilia, yo lo había visto frente a una S.L. La diferencia de una cooperativa, cómo vendería una cooperativa frente a una sociedad laboral limitada, pues... No, pues el, el tema de que en la sociedad laboral limitada no todas las personas tienen que ser socias y la mayoría, en la cooperativa sí, todas las personas que trabajen son socias, en la sociedad laboral limitada tiene que ser la mayoría, pero no todas. Y bueno, luego el tema más o menos de impuestos sociedades, porque yo te he puesto que la cooperativa es más bajo que en la SR, si la cooperativa es como de interés público. Efectivamente, efectivamente, efectivamente, pagas a un carabino, no lo creo recordar, no sé si es a, puede ser un incluso... 20. Un 20, en vez de un 25, un 20%. Realmente, sí. sí, eso es. Sí, Pero no vaya... había mucha diferencia, no te puedo decir que una sea mucho mejor que otra, la cooperativa con una sociedad laboral limitada. O sea, una laboral limitada, si sois tres personas, también puede estar bien gestionada si todas sois socia. Y trabajadoras. Se supone que en la cooperativa sí que es obligatorio que todas todas las personas que trabajen sean socias. Sí, yo creo que ahí lo podemos decir. Si tú miras la ley de sociedades cooperativas, pues digamos que hay como una serie de, de reuniones estatuarias donde está todo como más regulado, donde todos los trabajadores y las trabajadoras tienen que tienen, por supuesto, su poder y voto, y eso está como en la sociedad limitada. Tú, obviamente, también puedes tener, puedes gestionarlo de esa manera. ¿sabes, no? Así que como que la cooperativa está todo como más, más regulado para que, para que todas las decisiones ¿sabes, no? se tomen de una manera democrática entre todos los trabajadores y las trabajadoras, pero como bien dice Julio, si está bien montada y todos los socios sois trabajadores y trabajadoras y entre vosotros también pues tomáis las decisiones en función de tal, pues al final en, en términos prácticos no habría mucha diferencia la verdad. Claro, es como que en la sociedad laboral limitada lo dejamos todo un poco más a buena, las buenas prácticas entre nosotras, que nos conozcamos y en la cooperativa, como dice Javier, sí que está todo más regulado y más legislado para que sea cada persona tenga un voto, tiene sus asambleas generales, como que viene todo más marcado por la ley. Y en la sociedad laboral limitada debería, pues claro, ahí partimos del, de las buenas prácticas, del buen hacer, que, pues, que tú conozcas a las otras dos personas, que la integráis y finalmente pues queréis trabajar de ese modo. Claro, porque al final eh, la ley de sociedades cooperativas, pues, pues claro, hay cooperativas que a lo mejor hay 300 personas, ¿sabes? No? Como a lo mejor cooperativas agrícolas, pues claro, se legisla mucho para que toda la decisión sea democrática, para que no se tome una decisión que no sea en el bien común, porque estamos hablando de... Pero claro, si al final soy 3, 4, 5 personas, como bien dice Julio, pues al final hay todos socios trabajadores y trabajadoras y y lo vaya a guisar y lo vaya a comer, ¿no? Así que al final no, no, no, hay, no hay en práctica mucha diferencia. También preguntan sobre los trámites: ¿son más, más económicos o igual? Yo creo que de capital inicial también necesitas 3.000 euros en ambos efectivamente, casos. Efectivamente. Y, y, no sé, quitando el tema de impuestos, luego tendrás también que estar dado de, de alta, como que por, habrá un uno por cuenta ajena, uno por cuenta propio, un autónomo y el resto tend, podrán ser asalariados. Efectivamente, bueno, hay lo, hay lo que la ley de cooperativas, eh, la sociedad limitada, tú creas tu sociedad por, por, a través de, lo tienes que pasar por una auditoría, tienes que poner lo que es el... El registro de actividad mercantil, el que no está el nombre, y la ley cooperativa es un poquito, tienes que crear como una serie de estatutos donde quede muy bien cómo va a funcionar el tema de, de las asambleas, hay un registro propio, tiene un poquito de más burocracia, ¿sabes? No? Pero tampoco, tampoco una cosa que te tengas que jalar de, de los pelos, ¿sabes? No? Pero sí es cierto que la ley cooperativa, como está mucho más regulado en el sentido de que una cooperativa la pueden formar muchísimas personas, pues sí que tiene un poquito más de, de, de burocracia y de, y de papeleo que una sociedad limitada. Eso sí que, eso sí que hay que decirlo, Julio, porque es una, es, una, es, una, es, una, es una realidad, pero bueno, tampoco una cosa que, que, que al final pues, tienes, que, eh, tienes que sacar hasta, por ejemplo, de todas las asambleas, de las decisiones que se toman y eso, por ejemplo, es algo que, que una sociedad limitada, no, si tú lo quieres hacer, lo haces, pero no es algo en el que estés obligado, ¿no? Pero claro, bueno. claro, es consecuencia una cosa de la otra, es decir, al estar más regulado y más controlado, pues más fiscalizado, por así decirlo, es verdad que los trámites de constitución pueden ser un poco más lentos, tampoco es que sean mucho más complejos, simplemente que vas a necesitar un poco más de tiempo porque requiere algún trámite sí, más. Y al final yo por mi práctica pues te puedo decir que a lo mejor una sociedad limitada la montas en 15 días y a lo mejor una cooperativa vas a tardar un mes. ¿sabes, no? Porque tienes que tienes un par de registros y un par de cositas más que entregar, pero bueno, tampoco sí. hay una diferencia muy, muy abismal. Vale, pues no sé si alguna compañera o algún compañero quiere hacer una pregunta más en este bloque de sociedades o damos paso a la búsqueda de financiación. Si no, bueno, si a alguien se le ocurre de todas maneras algo sobre este tema durante el siguiente punto, pues lo vamos anotando en el chat y... Y al final le preguntamos a Javier, ¿vale? Si no le dice nada. Pues vamos para adelante, así que bueno, al final yo no he entrado aquí porque es un poquito más la, la idea de, de informaros un poquito de, de trámites y, y, y etcétera, pero bueno, al final que como viene ahí la parte de, de consejo, al final pues siempre la... La búsqueda de financiación va a estar basada en que habéis hecho un buen plan de empresa, con una buena parte del plan económico financiero. Y siempre eh, mi consejo, y creo que el de julio será el mismo, de que siempre tengáis ahí una persona que es profesional, experta en emprendimiento, que os pueda acompañar. Como en este caso de Economistas sin Fronteras. ¿no? Una, vez, una vez que tienes ya montada tu idea de negocio, elegida tu forma jurídica y ver un poquito cuál es el plan de financiación que vas a necesitar según la inversión, que ya sea porque necesitas un local, porque tienes que comprar una serie de equipos, porque tienes que comprar una serie de mercaderías para empezar, en base a esa información, pues, pues ya vas viendo un poquito los, los recursos económicos que necesitas. Que bueno, ahí siempre se habla en términos de financiación cuando vas a montar una empresa de, de recursos propios y de recursos ajenos. Vale, recursos propios, pues al final es un poquito del dinero ahorrado que podamos tener ¿vale? para montar el que podamos disponer. Y recursos ajenos es todo lo que tendremos que solicitar a, a, una, a una entidad, en principio financiera, ¿no? ya a través de un microcrédito. O, o a través de, o a través de, de otra serie de, de, de recursos. ¿no? Al final, si vamos a capitalizar el paro, al final estaríamos hablando de un recurso propio, porque al final el dinero es nuestro, ¿vale? Y lo vamos a solicitar y con eso es con lo que, con lo que vamos a cometer cierta, cierta parte de la inversión, ¿no? Bueno, aquí en términos de búsqueda de, de financiación, pues... Creo que conoceréis todo el mundo, el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, ¿vale? Yo tengo ahí la información que podéis entrar ahí en el, en el folleto. Siempre de decir que el ICO no, para tramitar un préstamo, para crear una empresa a través del ICO, tú puedes, en cualquier banco se tramita. No tienes que ir a ninguna oficina de ICO ni nada, sino al banco... Al banco, el banco que tengáis, ¿sabes? No? Pues por, por se tramita a través de, de cualquier, en principio, de cualquier entidad financiera, ¿no? Es donde, es donde tenéis que, que informar y, y consultaros, ¿no? Al, al final, de toda la financiación que buscáis. Ahí a la derecha eh, es cierto que aquí en España, pues, por ejemplo, está una rama de Caixa ban que se llama MicroBank, ¿vale? Que, que yo no sé, yo te pregunto, Julio, yo no sé si a través de Microban estáis ahora mismo gestionando algo en Economistas, que yo sepa, no, tampoco estoy yo al tanto de todos vale. los, de los asesoramientos que llevan las compañeras, ¿vale? Pero sería algo que me tendría que informar. De momento no te puedo decir porque lo, des, lo desconozco. Bueno, simplemente informar que es, uno, es una línea que de, bueno, es, el microban es dentro del grupo Kaisabab, pero bueno, es como una línea más social que está financiada por el, el Banco Europeo de, de Inversiones, ¿no? Y, y esta es una línea más más dedicada a personas, co, a personas, a personas emprendedoras que digamos que dentro, de, dentro del mercado financiero habitual, por falta de avales o, o, por, o por otra serie de, de circunstancias, no, ten, no, no podéis conseguir un, un microcrédito para, para vuestro negocio. ¿no? Después, lo que yo sí quería enseñar esto en directo, ¿vale? que también desde la página de desde la página de PyME. Hay una, vale, pongo por aquí. hay una guía que, que no es fija, que, que se va actualizando virtualmente. Y, eh, por eso se llama, es una guía dinámica de ayudas e incentivos para la creación de empresas. ¿Vale? Yo la recomiendo mucho. viene, Veis como aquí arriba, veis 413 páginas, pero bueno, es fácil de encontrar porque al final, como os podéis imaginar... Eh, hay muchas ayudas, hay muchas ayudas en función de la de, de cada comunidad autónoma, ¿vale? Así que, por ejemplo, aquí obviamente aparece Andalucía porque es, la, es por orden alfabético, ¿no? Y aquí podéis, por ejemplo, podéis viendo lo bueno de esta página, que siempre vais a poder ver eh, eh, de manera resumida todas las subvenciones y, y ayudas. Por ejemplo, aquí hay aquí una destinada eh, para una localidad del ronquillo que está en Sevilla, ¿vale? aquí, y lo bueno que siempre son solicitudes que están en vigor, ¿vale? eso siempre. ¿vale? Así que al principio puede parecer, puede parecer un documento un poquito amplio, pero una vez que le echáis un vistacito, en verdad aquí es una, no deja de ser un repositorio de todas las ayudas y subvenciones que ahora mismo están, están en vivo aunque siempre mi recomendación en este sentido que, que vuestra persona que os estén ayudando en vuestro emprendimiento pues en función de vuestra comunidad autónoma porque al final eh, es importante a lo mejor si sois si soy mujer si tenéis cierta edad si sois jóvenes, pues hay muchas subvenciones dirigidas a ciertos colectivos ciertas circunstancias, ya la, la persona técnica que os pueda atender, pues, pues os, pueda, os pueda informar de de, de las ayudas y subvenciones que estáis en vigor y que en función también de vuestra actividad económica, porque muchas veces también la, la, las ayudas y subvenciones dependen de la actividad económica que vayamos a, que vayamos a realizar, pues solici podéis solicitarlas. ¿vale? Así que bueno, eso es una parte también aquí muy, muy importante y bueno, ahora voy, o voy a comunicar, ahora voy a entrar también en, en la página de la Comunidad de Madrid y porque me dijo Julio que no todos y todas, pero una parte importante de vosotros y vosotras residís en la Comunidad de Madrid, así que había buscado información de, la, de las ayudas que ahora mismo están en vigor aquí en la Comunidad de Madrid. Bueno, hemos hablado de, ya, ya conocéis la, la famosa tarifa plana, que bueno, yo creo que fue una, una gran medida, que esto cuando os dais de alta como persona autónoma en el RETA, en el régimen Especial de Trabajadores Autónomos, sobre una serie de condiciones bueno, principalmente que no, que no, no hayas estado eh, en los dos años anteriores dado, dado de alta en ninguna actividad económica como autónomo, pues puedes tener derecho a una cuota eh, de 60 euros durante los primeros 12 meses ¿vale? después por ejemplo en la comunidad autónoma de Madrid esos 12 meses te lo, te lo amplían a 12 meses más así que al final vas a tener dos años pagando solo 60 euros al mes Así que bueno, yo creo que esta es una medida después también como podéis ver ahí abajo pues cada comunidad autónoma, digamos que lo, lo general es, es un año de tarifa plana a 60 euros ¿vale? Y después de cada comunidad autónoma prácticamente todas tienen ampliaciones y también depende un poquito de por ejemplo viene si el caso de ser mujer o en el caso de personas menos de 30 años o puede, en el ámbito rural pues puede haber modificaciones y ampliaciones a a esa tarifa plana. Yo creo que es una medida muy acertada porque al final siempre dice pues voy a empezar una actividad y no estoy facturando y nada, voy a tener que pagar ya de seguridad social casi 200 euros. Pero bueno, era una manera que, de sentí, vamos, que era, un, era un incentivo negativo ¿no? a la hora de, de que las personas pudieran empezar una, una actividad económica. Vale, pues vamos a... Tengo aquí las ayudas de la Comunidad de Madrid. Vale. Ahora mismo, que sepáis, dentro de la Comunidad de Madrid hay unas ayudas que están en vigor para cualquier persona que vaya a crear una empresa. Vale. Tiene... Ay, ah, perdón. Tiene... Ahora lo, es que no, no lo quiero hablar de... Ah, disculpa que creo que no ha cogido aquí. Eh, el enlace correcto. La verdad que son ayudas que están en vigor. Vale, aquí, aquí vale. Aquí viene ayudas a trabajadores que constituyan por su empresa por cuenta por cuenta propia. Vale. Personas físicas desempleadas que sean de alta como trabajadoras autónomas por cuenta propia. ¿Vale? Aquí tenéis el importe de la ayuda. ¿Vale? Tenéis aquí un, un importe máximo, dependiendo un poquito del colectivo de 2.500, que puede sumar también hasta 3.080 euros. También veis ahí el importe, el importe mínimo. ¿Vale? Y lo más importante de aquí es que podéis ver los gastos subvencionables, que como veis, pues. Tema de alquiler del local, si hay una tasa de dispensión sanitaria, pues, pues gastos de lado de negocio, pues lo que está súper bien que que entran en temas de mantenimiento, reparación, el tema de la página web y que eso es súper básico. Y ahora mismo para el tema de marketing digital, así que bueno, yo creo que es una subvención que, que con perdón, que, que ahora mismo está está abierta dentro de la comunidad autónoma vale también importante hay otra abierta vale para esta no perdón disculpa aquí os habla de la, de la ampliación de la tarifa plana a, a un año más como he comentado vale aquí en la comunidad de madrid y también hay otro programa de fomento del emprendimiento colectivo vale que son otra serie de ayudas pero está directamente si creáis una, una empresa con forma de economía social Vale. ¿Puedes compartir el, el link, Javier, por favor, en el chat, sí. igual que el otro? así lo tenemos por si sí, todas por aquí. Vamos Muchas por gracias. Aquí, pero nada, que estoy entrando en algo que no, que no es. Y como os comento, uh, disculpad, Voy a ir por aquí, por el chat. Eh, creo que sí. para La ha llegado todo el mundo, ¿no? Creo, ¿no? O sí, sí, está todo. Creo que está... Espérate, ah, no, ti, no, no, si no te lo manda a ti. Ahora sí, ahora creo que sí la ha llegado a todo el mundo, sí, ahora sí. Vale. Y ahí, pues mira, hay hasta un máximo de 12.000 euros por, por entidad de nueva decoración dentro de, dentro de cooperativas y de sociedades y de sociedades laborales. vale Incluso se puede emplear hasta, hasta 15.000 euros en poblaciones de menos de 2.500 habitantes. Por ejemplo, en mi pueblo si, si la monto joder, si la monto podría tener hasta 15.000 euros, pero bueno. Así que ahora, así que bueno y bueno, los, los gastos de que entran subvencionables son, son los mismos que en la otra ayuda que hemos visto para personas para, para dar de alta para personas autónomas. Vale. Así que estas son las ayudas en la Comunidad de Madrid que ahora mismo está en vigor y que os quede que tanto si os dais de alta como persona autónoma, pues tenéis derecho hasta un máximo. Bueno, ya me decís, ¿qué diferencia entre 2.500? Pues bueno, tendrá en este tipo de ayudas, pues claro, tendrá que presentar facturas pro forma, etcétera, y justificar que realmente son los gastos de inversión. Pero tenéis un máximo de manera general de 2.500 y un máximo de manera general hasta 12.000 euros si lo que creáis es una sociedad cooperativa. Vale, Yo creo que yo creo que, por supuesto, cuando uno empieza, capitalización de desempleo, tarifa plana y claro, pues al final, eh, yo lo que siempre digo, desde mi experiencia, el, el negocio, estas son las otras dos ayudas que comentaba, eh, el, el negocio tiene que estar muy bien planteado, el plan de empresa tiene que estar trabajado y el negocio tiene que ir bien, ¿vale? Yo de, eh, y tiene que funcionar bien pero por supuesto eh, recibir una ayudita de, de unos miles de durillos para, para empezar, pues la verdad que no está nada mal, así que siempre es algo que tenemos que estar, que tenemos que estar atentos y, y que tenemos que solicitar pues sí o sí vale aquí venía o explicaba el tema de la capitalización de, de desempleo, que bueno que, que como ya lo hemos comentado pues pues, bueno, aquí está la página de, del SEPE que voy a tener, que, que podéis ver un poquito todo lo que preguntaba, creo, no sé si, creo que era, que era Mónica o la otra compañera, y donde vienen todas las cosísticas posibles, vale, pero es como la información general en la que yo he comentado. Y, y voy a pasar al término a, a la parte de permisos y, y licencias, pero creo que si hay alguna preguntita del tema de la búsqueda de financiación, pues por supuesto, dentro de, de mis conocimientos pues encantado de responder. No sé si hay alguna cosita, Julio. Mira, te comento, hay un par de preguntas. Nos comenta Olga, hablando de la cuota de autónomos, ¿debes pagarla aunque estés en tu emprendimiento, pero todavía no estés facturando? Claro, una vez que te das de alta en el régimen de autónomo, tienes que ya, tienes que empezar a pagar. Yo lo que siempre recomiendo es que tienes tu ya de negocio y cuando arranca? Pues cuando ya sabes que vas a tener tu primer cliente. Así que, pero claro, ya una vez que te das de alta, ahora veremos que, que básicamente a las personas autónomas tienes que ir a la agencia tributaria para decir la actividad económica que, que vas a realizar, ¿vale? Y para obtener tu número de NIF, bueno, ya sea como empresario autónoma o o sociedad con, con eh, la declaración cesal que se llama modelo 036 o modelo 037, que el modelo, siempre se escucha modelo 036 o 037. Bueno, son los mismos, lo único que pasa es que en vuestro caso seguramente utilicéis el 037, que es el modelo simplificado, que es más sencillito y salvo para para yo que sé, si vayas a vender al extranjero cierto tipo de actividad económica un poquito más engorrosa. Y claro, después, te, te, después el otro trámite es darte de alta la en seguridad, la seguridad social en el régimen especial trabajador autónomo. que te das de alta en ese momento, pues bueno, lo típico, va, te van a pedir una cuenta bancaria y, y, y eso viene domiciliado y vas a empezar a pagar la, los 60 euros de, de tarifa plana. Así que mi recomendación ahí pues, es darse de alta en ambos sitios en el momento oportuno. Perdona, Julio, que estás así muteado. Te digo que, claro, sí, que, que, yo, que decía que perfecta la aplicación y que sí, cuando veas que vas a empezar a facturar, no entiendo yo, ¿no, Javier? Que es cuando tiene más sentido. Claro, luego ¿no? nos pregunta Mónica: ¿estas ayudas luego se tienen que devolver? No, estamos, estamos hablando de ayuda, lo que tienes que es justificarla, ¿vale? Vale. porque eh, pongo Julio y yo vamos a montar una sociedad laboral y decimos que necesitamos pues, una serie de mobiliarios, unos equipos informáticos, vamos a montar una página web, nosotros tenemos que entregar lo que se llama una factura pro forma, que nosotros tenemos que justificarlo con una factura, no es que nos den hay un importe máximo y un importe mínimo, pero claro, nosotros tú lo tienes que presentar en base a una serie de facturas. Ellos te van a dar, si lo que suma es, por decir una tontería, 1.833 euros en lo que nosotros justificamos, pues nos van a dar 1.833 euros. ¿vale? Son ayudas, digamos, a fondo perdido, pero claro, las tenemos que justificar para que para que digamos que sean, que sean reales. Y claro, nos las dan en función de, de unos gastos justificados. ¿Vale? que por supuesto que, que previamente, ¿sabes? No? Pues previamente, lo, por ejemplo, montamos las páginas web, ya decidimos la empresa, ya como acordemos el pago, pero bueno, que, que al final los tienen que ser sobre facturas reales, sobre gastos reales. Vale, y nos comenta también eh, Mariajo, sí. es que no la pregunta, no la entiendo muy bien, igual tú sí o si no, ahora que nos diga ella. ¿Hasta cuándo puedes facturar sin tener obligaciones fiscales? Ah, ¿hasta cuánto? Vale, que no lo había leído bien. ¿Hasta cuánto puedes facturar sin tener obligaciones fiscales? Es decir, como el mínimo... Ahí yo lo desconozco, no sé si es Javier o si no lo buscamos, a ver. Esa es una buena, esa es una buena, esa es una buena pregunta. Al final, si tú no estás facturando, pues al final, por ejemplo, no, no facturas, no vas a tener que presentar declaraciones de IVA. sabes no? Y al final, dentro de IRPF... Hay unos modelos que, que, que se llaman de retenciones, hay RPF, que como realizando actividad económica también hay que presentar cada una serie de meses. Bueno, pues al final ya de términos impositivos es que, es que no, no vas a tener que pagar nada porque al final si no, si no has emitido ninguna factura o, o no estás facturando, no es tanto hasta qué hasta que cantidad. No hay como un límite que sea, por ejemplo, a partir de 2000, si facturas menos de 2.000 euros como. Sí, todo. hay un límite ahora mismo, pero ahora mismo no, no, no, no, bueno, ahora mismo no. Ahora mismo, como que no recuerdo, pero bueno, yo creo que el, el mensaje aquí importante es que si al final no está facturando, pues tampoco está generando el hecho impositivo que, que legisla los diferentes impuestos. Claro, claro, claro. Porque luego había una. Que no recuerdo muy bien, Javier, era sobre el tema de la facturación por módulos como autónomo. Efectivamente. Ese cómo funcionaba, era en función de los metros que tenía el local y algo Sí, así, está ¿no? la estimación objetiva, que es la general, que es la, la normal. Y después ahí lo bueno de autónomo está la, también está la, la estimación objetiva simplificada, que bueno, que en muchos casos por cómo hacer microempresa y por la actividad económica que se elija, que también puede facilitar y después, y después está la estimación por módulo. En fin, de un local y eso es como... No sé cómo explicar, pero utilizarla un poco la metáfora. Hay que ver un poquito cada negocio. Esto es como lo de la luz, tarifa fija o tarifa variable. Ya en función de... de lo mismo, si tú gastas poca luz, no te interesa tener un, una tarifa fija. ¿Sabes? No? Así que o lo mismo si factura mucho, pues puede tener una tarifa variable, ¿sabes? ¿No? Hay, que ver, hay que ver un poco cada caso y las estimaciones de, y bueno, en, en todo plan económico financiero, pues aunque son previsiones, las previsiones de venta, los cash flow, y en función un poquito, al final, de todas maneras, lo que yo siempre, yo, lo que yo siempre digo es que, que, que eso se puede cambiar sobre la marcha, ¿vale? Una estimación, una manera de, de tributar los impuestos de una manera u otra. Yo no quiero comentar un poquito porque ya es un tema un poquito... Y es más claro. individualizado, ¿no? Claro, ya sí, bueno, dado. es un tema un poquito que, que claro, no podemos llevar una, una hora solo, pero bueno, lo tenía sí. más adelante apuntado a que como persona autónoma hay tres, hay tres maneras de tributar a IRPF que, que a, a los, al impuesto, que estimación objetiva, estimación objetiva simplificada, que más o menos la general. ¿Vale? y la otra es la estimación por módulos que como bien dice Julio en función de vuestro negocio pues sería como una como que lo bueno de eso de por módulos es que tú ya más o menos sabes lo que vas a pagar sabes no Independiente de la facturación que tengas vale y es cierto que sí aquí hay muchas personas autónomas que, que toman la decisión de, de esa estimación por módulos vale perfecto Ahí me he vale. Sí. seguimos alguien tiene el... Yo, si sí quiere, el... sí quiere continúo y mira, sí, y, y, me sabe, y me sabe mal no dar la respuesta exacta. Así que, si, si tú mientras no, no, Julio pero... puede, puede, puedes ir buscando uh, el límite el de la facturación y se lo comentamos a la participante, pues, pues le damos vale. ya la información un poquito en, en directo. Venga, perfecto. Me parece vídeo buscando esa información y mientras avanza por ahí. Gracias. Y bueno, pues ahora lo que tenéis que tener un, un poquito en cuenta, que, que bueno. Eh, para empezar una actividad, pues como siempre había hablado, pues como siempre había escuchado, tengo que pedir una, un permiso, tengo que pedir una licencia, imagino que es una información que más o menos pues, pues tenéis en cuenta. Esto es lo primero que os, quiero, que os quiero decir, que esto es competencia municipal, ¿vale? Así que si yo voy a montar mi negocio en Alcobenda, ¿vale? pues Al final ahí el, el trámite lo tendré que hacer en el ayuntamiento de, lo tendré que hacer en el ayuntamiento de Alcobenda, ¿vale? En esta información os quiero comentar dos cosas, ¿vale? Está lo que se llama la declaración responsable, ¿vale? Que por norma general será será en muchos casos la que tengáis que la que que solicitar, ¿vale? Y que es la es la más sencilla y después ahora yo tengo aquí los la, los documentos para que lo podáis ver en para que lo podáis ver en la sesión y después está digamos el tema de, de, de la licencia vale para el resto de actividades. Siempre que sea eh, la declaración responsable, ahora mismo no, no os puedo decir cuánto es la, es la tasa que se paga. Bueno, no son no, no es una cantidad así muy importante ¿eh? en ninguno de los dos casos, pero es más barata que la licencia, ¿vale? Y la licencia, la. La diferencia es que son para actividades económicas, por ejemplo, pues que pueden generar ruido, porque vas a hacer una actividad, de, vas a fabricar algo, típico una hostelería, y aparte pues a lo mejor va a generar ruido en un barrio, los horarios, eh, necesitas unos veladores, unas mesas, etc. y bueno, junto según así que tenéis que saber que para para según si es una actividad económica que, que suponga, pues ahí viene el resto de actividades eh, potencialmente molesta o insalubre, pues, etcétera, pues tenéis que pedir, tenéis que pedir eh, lo que es una licencia que por norma, bueno, que por norma general no, pues tiene que llevar una, un, un estudio, vale, bueno eso dirán cada ayuntamiento oportuno, ¿no? Los compiden, pero normalmente lo que es, es un estudio de de, de por ejemplo del local si cumple con la normativa en este caso de la hostelería pues con los, los decibelios el ruido qué parte de la calle vais a ocupar vale así que normalmente siempre con lo que es una licencia vais a tener, tener que entregar una documentación anexa no Os voy a enseñar un poquito los, los documentos para que podáis ver cómo sería de, de declaración responsable vale que básicamente es, es indicar eh, para, para, que vaya a realizar una actividad eh, en tal sitio y en qué actividad económica vale. Este es de, del Ayuntamiento de Madrid, es este modelo, vale. Que básicamente es para informar. Sabes, no? Que vaya a empezar a realizar una actividad económica, que en tal sitio, en tal, vamos, más, digamos, más a efecto de efectos de, de notificación, ¿vale? Ya enseño aquí un poquito, ¿vale? La información de la actividad. ¿Vale? Y ahora os enseño lo que sería el tema de licencia. ¿Vale? Lo que tenéis que tener aquí súper, súper, súper, súper claro, ¿vale? Para que no, que lo que suele pasar en muchos problemas, ¿vale? Yo me he encontrado un montón de problemas de este tipo ayudando a personas, emprendedores, emprendedoras, que tenéis que tener muy claro eh, ir primero siempre al ayuntamiento, decir la actividad económica y en qué sitio la queréis realizar, porque no encontraros encontrado sorpresas. La típica sorpresa que suele pasar aquí julio es que te alquilas un local, ¿vale? Para a lo mejor hacer un negocio, siempre pongo el ejemplo de hostelería, ¿no? Pero bueno, porque es así como el más sencillo y después resulta que no, que no tiene una salida de humo, que no tiene un, un cuarto de baño habilitado para personas con movilidad reducida, así que y después resulta que coges y te alquilas un local, y después, y después primero te alquilas el local, firmas ya el contrato, empiezas a pagarlo y todo, después pides la licencia y después resulta que no te la dan, ¿sabes? No? Y que tienes que hacer obra, y que tienes que hacer un proyecto de obra. Así que eso es súper importante, primero... Siempre ir al ayuntamiento de turno y que te den toda la información, sabes, no? Antes de antes y tener claro que después el local que vas a alquilar, pues lo regula lo regula obviamente todo. Claro, hasta que no tienes el local, no puedes pedir la, la solicitud de licencia o la declaración responsable. Y siempre tienes que indicar en el ayuntamiento para ver si va por la declaración responsable. O si, va, pues, o si tienes que pedir una, una licencia, porque ya se considera que esa actividad económica, digamos, que, que, que representa una de esas actividades que viene ahí un poquito como en la legislación, pues que son molestas, insalubres, etc. No? Por ejemplo, si vas a montar una carpintería que está todavía cortando madera y tal, por ahí, tú pues vas a tener que pedir una una solicitud de licencia y vas a tener que explicar bien lo que quieres hacer con la memoria o documento que, que te vayan a solicitar. ¿vale? Aquí viene un poquito una serie de una serie de consejos ¿vale? que, que, que yo indico que bueno ya eh, que, que que, bueno, que, que tengas que iniciar los trámites con antelación, que los requisitos varían cada comunidad autónoma y por supuesto según cada, cada municipio, que tengas que preparar todos los documentos y, y, bueno, y lo último, súper importante, datos de local, escritura de propiedad, contrato de alquiler, planos de local de cada estancia y, y bueno, siempre que vais a hacer un, un local y, y, no, y tengas que hacer una obra, etc., para pedir la licencia, siempre... Eh, como os digo, repito lo importante en este caso que al final cumpla, cumpla con la normativa municipal en este caso para que después no, no puedan denegar eh, eh, esa licencia de, para comenzar vuestro negocio ¿vale? que eso yo, en mis años de, de técnico y, y de asesor de emprendimiento lo que yo me he encontrado en muchos casos, la verdad que al final pues, la gente se pues, enamora de un local y quiere hacer la actividad y sí o sí después resulta que que el local pues, no cumple con la normativa y, y, y ya no es que tenga que gastar una obra, sino que ni siquiera con una obra, ¿sabes? No? El local se pudiera adaptar ya pues... que ahí, por mucho que te diga el propietario, tal, ¿no? Que sí, que aquí antes había, o que esto se puede, no, no, no sé te... qué, nada, lo que dice Javier, al ayuntamiento, y ahí va a ser bien, ¿no? La como nos, nos cuenten. Porque... Sí, y ahí siempre lo que hay que, lo que, hay que llevar bien siempre es el como digo yo, el plan de negocio es nuestra presentación para todo, para proveedores, para conseguir clientes y claro, pues ahí es donde tú tienes que mostrar eh, eh, lo, que tú quieres, lo que tú quieres hacer, qué, qué va a suponer la actividad, qué, qué riesgo puede suponer y, y, y, y al final le tienes que explicar muy bien a, a la persona que te tienda en el municipio de turno de, de lo que quieres realizar y, y y bueno, y al final muchas veces en estos casos por lo que se suele hacer pues se ve según local y muchas veces por desgracia no queda más remedio que a lo mejor pagar una señal y al final pues si no te da la licencia o no conlleva el local pues a lo mejor pierdes el dinero. Pero bueno, mejor haber pagado una señal para que te reserven el local que firmar después un contrato que no tengamos que arrepentir. Esa es mi recomendación. Mucho cuidado siempre con, con, el, tema de, con el tema del alquiler del de local, la verdad. Eso hay, que tener mucho, eso hay que tener mucho, cuidado. Pero bueno, que también comento que al final hay un montón de negocios que no va a generar ruido, de que no es hostelería o simplemente un, un negocio que vas a montar, pues de, de un pequeño comercio, otro tipo de cosas que al final pues lo que digamos es como esa sublicencia que se llama declaración responsable y te van a dar y te van a dar permisos y, y te van a dar permisos sin problemas. Vale. No sé si hay alguna pregunta o cuestión al respecto, Julio. De momento, por lo que veo, no a ver, en, en el caso de los negocios que necesite el local, ¿a qué te refieres, Rocío? ahí Con eso. En el caso, Julio, por ejemplo, de un negocio online o de que yo mmm, tenga un negocio que vaya a las viviendas de las personas y no necesite un local físico en el que tener una oficina, por ejemplo. Pero si está Sí, pero, a... sí, sí. No lo no digo, pero la pregunta es, en el caso de que no tenga... La pregunta es, la licencia, obviamente no que... necesito un permiso, ¿no? Una licencia de apertura para mm. el negocio o para el local. No, si no tiene local, bueno, no lo sé, Javier. Que no Siempre una declaración responsable y tú tendrás que poner que la actividad la vas a hacer en tu domicilio. Por eso siempre se llama como declaración responsable y, y el otro se llama licencia, que al final en, en este mundillo a todo, todo se le llama licencia, pero hay que saber diferenciar. Si al final vas a hacer un negocio online en tu casa, pero vas a desarrollar una actividad económica, bueno, que no, yo siempre recomiendo, aunque tampoco si al final te das de alta eh, como autónoma, estás pagando la licencia la tributaria, pero siempre es bueno comunicar a, al municipio de turno que estás desarrollando allí una actividad vale para que después, yo que sé, no haya problemas, Rocío, es que a lo mejor estás ahí en tu casa y lo mismo estás recibiendo a, a muchos clientes y cojas a un vecino y te vaya a denunciar ¿sabes? Claro, ¿No? o claro. cualquier tipo de cosa, la declaración responsable ahora mismo no te puedo decir el precio de la taza, pero es muy baja y simplemente estás diciendo que tú como Rocío con tus apellidos, pues estás desarrollando allí una actividad económica que a lo mejor es, que has montado una tienda online y estás viniendo, yo qué sé camiseta, ¿sabes? ¿no? Y a lo mejor pues tenga ahí un trastero y, y no molesta a nadie, ¿sabes? ¿no? Y puedo desarrollar mi actividad económica sin problema. Ahí, claro. siempre, lo que, ahí siempre lo que te van a preguntar es lo típico, ¿no? que, que si va a pasar clientes, que si, si eso va a significar algo para dónde vives, ¿sabes? ¿no? Para ver si realmente tienes que, eso significa que puedas tener que adaptar a lo mejor tu local o, o cualquier tipo de cosas. Pero yo siempre recomiendo que al final no sí sé que informes a al municipio que va a desarrollar una actividad económica, pero bueno, entre tú y yo, en base a mi experiencia, si algo es online o tal por ahí, pues tampoco tendrías que hacerlo, no pasaría nada. Vale, gracias Javier. Pues voy si quieres ya rapidito con la última parte, porque la verdad que me ha me, me alargado, me alargado bastante, la verdad. Ya para la próxima que colabore, Julio, intento ser más resumido porque necesitaría... Porque a lo mejor está muy otra... bien, a mí me gusta mucho porque estamos todas ahí participando. La Así verdad que, que bueno, mira, mejor, mejor que lo que se haya tratado. Se haya tratado bien y se hayan resuelto las dudas, al haber visto todo a lo mejor deprisa y corriendo y que no nos hayamos enterado. Yo, por lo menos, personalmente, estoy muy contento en cómo se va desarrollando sí, la sesión. Sí, yo comento ya en los últimos... Me quedaré, vamos, el último 10 minutillos. La verdad, me da puro Julio porque a lo mejor es la última parte de preguntas. Es que tengo una tengo una cosita a las 12 que me voy a tener que marchar, pero bueno, me comprometo bueno, a. Las, las canalizo y os intento de, te las hago llegar de alguna manera, ¿vale? Y yo no te preocupes, canalizo luego todas las preguntas que surjan. Y, te sí, sí, sí, llegado, sí, ¿vale? no, y no me importa, y no me importa otro día conectarme otra media hora, o una hora y comentarle a los compañeros y a, y a las compañeras que se han conectado. Eso por supuesto. Bueno, pues ahora vamos con los principales trámites. Lo primero que siempre se habla de, de lo que tienes que ir a la agencia tributaria, ¿vale? siempre lo que es Hacienda, la Hacienda que le llamas todavía, la EAT. Y, y rellenar el modelo 0.36 y 0.37, donde vamos a, a decirle a, a la hacienda que vamos a desarrollar una actividad económica, ¿vale? El modelo 0.36 y 0.37, al final estamos hablando de lo mismo, solo que el 0.37 tiene menos papeles y es más sencillo de rellenar que en la mayoría de los casos, pues no vamos a hacer así una actividad económica muy, muy diferente y después siempre se habla del alta en impuestos de actividades económicas, ¿vale? Eso significa que es un impuesto que ya ahora mismo, pues, a no ser que, que esté facturando, como viene ahí en la diapositiva, un dineral, ahí al final pues, no, no, no, no, no vas a tener que tributar por él, pero, pero te vas a tener, cuando rellenas el modelo 037, te das de alta también ese impuesto. Porque al final tienes que decir... Que aunque no vayas a tributar nada por ahí, pero vas a tener que decir qué actividad económica va, vas a realizar. Yo me había traído aquí porque creo que siempre es interesante, ¿vale? Porque una de las grandes preguntas que me voy a dar de alta, voy a arreglarme el 36 pero bueno, tienes que ver un poquito eh, cuál es la actividad económica que vayas a realizar. Que claro, tienes que mirar el nombre un poquito, el nombre un poquito formal vale Porque al final eso lo vas a tener tú que rellenar y, vale o te van a ayudar a rellenarlo, pero tú tienes que decir el código. Estos primeros códigos son siempre re referidos al tema de, de fabricación. Voy a buscar aquí a lo mejor temas de comercio que son así más, más sencillos. Por aquí que están aquí más abajo, que empiezan por com eh, vale Estos que ponen con son todos como comercio, ¿no? Vale, esto es comercio mayorista, vamos a buscar por ejemplo, si hay alguien de aquí que quiera montar una carnicería charcutería, pues aquí tenéis, ¿vale? el código sería el 642.2, comercial por menor de carnicería charcutería. ¿vale? Así que bueno, siempre es importante conocer lo que, los distintos códigos de actividades económicas, porque bueno, si vamos a rellenar el modelo, pues todos los datos los tendremos, pero tenemos que indicar la actividad económica a la que nos vamos a indicar la que vamos a la que nos no vamos, a, a no vamos a dedicar ¿vale? siempre también la pregunta que siempre dicen javier puedo darme de alta más de una actividad económica por supuesto a lo mejor a lo mejor por el tipo de negocio que vas a desarrollar pues pues a lo mejor en muchos casos vas a, vas a, vas a montar yo qué sé un por ejemplo un una academia de formación y a lo mejor pues vas a, vas a dar clases de temas de idioma pero bueno también vas a dar asesoramientos de otro tipo así que bueno puede haber el caso que y no hay un problema de darte de alta más de una actividad económica vale. y eso lo tenemos que hacer en hacienda y lo bueno de esto es que si tenemos el certificado digital todo esto se puede hacer a través de manera online vale sin ningún tipo de sin ningún tipo de problema vale el otro trámite famoso es pues, ir a la seguridad social vale, y rellenar el modelo, el ta 1 que indico ahí, el ta 10521 y darte de alta, en este caso como en el, en el famoso RETA, que todo el mundo le dice, el régimen especial de trabajadores autónomos, que es a partir de ahí donde vamos a, a pagar la tarifa plana famosa de los 60, de los 60 euros. Vale. Y como os comento, ay, perdón, que me he ido, ¿vale? Pues como veis en esta diapositiva, yo siempre recomiendo que, que podéis sacar vuestro certificado digital, ¿vale? No sé si muchos de vosotros las tenéis o las tenéis, pero eso al final, pues aparte que para cualquier tema personal, que bueno, puedes sacar la vida laboral en un momento o ya, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Madrid te puedes empadronar o cambiar tu padrón o puedes hacer un montón de, de gestiones a nivel personal. Por el certificado digital, como, como persona que va a montar una empresa, es fundamental que lo tengáis porque vaya a poder hacer miles de cosas. Tanto en el alta, en la agencia tributaria, como el alta eh, como trabajar o trabajadora autónoma, lo vayas a poder realizar a través de, a través de eh, online. O lo vais a poder realizar a, con vuestro certificado, otro, otro certificado digital os he comunicado lo que son los puntos PILE, que son puntos, de a, son puntos de atención al emprendimiento vale lo tengo por aquí ¿Vale? es importante que lo podáis conocer ¿Vale? que son puntos donde, donde podéis gestionar toda la documentación a la hora de crear una empresa ¿Vale? no perdón este no es este no es el, Vale. Vale. Realice el alta como autónomo al instante, ¿vale? Pues esto es un servicio de administración pública donde facilitan que de una manera online pues, podáis hacer todos los trámites para crear vuestra empresa online de una manera rápida, sencilla y completamente y completamente online. Y bueno, aquí he explicado un poquito las cotizaciones de las personas autónomas según la, una base mínima y la base máxima, pero bueno, yo creo que ahora lo importante que tengáis que tener que que, que lo, prácticamente en todos los comunidades autónomas ya vaya a tener un año de manera de generar por el Estado y otro año por la comunidad autónoma vaya a pagar 60 euros de tarifa plana. Y bueno, después había indicado aquí un poquito las obligaciones tributarias y fiscales. Ya como vamos un poquillo... Corto de tiempo, pues desgraciadamente no, pero bueno, más o menos afortunadamente habéis sido muy participativo, la habéis ido comentando y, y al final básicamente si sois empresario autónomo pues es a través de IRPF, como ya hemos comentado, y vais a tener que hacer las declaraciones trimestrales de, de, de IVA en función del IVA soportado, sí, en función de lo que compréis, etcétera y que tengáis que soportar y después del IVA repercutido, que sea la factura que tengáis que hacer a vuestros respectivos, a vuestros respectivos clientes. ¿vale? Y bueno, hay unos modelos trimestrales y anuales que tenéis que conocer. ¿vale? disculparme Y por último, si queráis una sociedad, pues tenéis que pagar también lo que es el impuesto de sociedades. En vez de IRPF, pues, vuestros beneficios pues, serán a través del impuesto de sociedades y el tipo de gravamen pues, será el del el del, 25, el del 25%, ¿vale? La página que, que os recomiendo pues, es también la de la, la, de la pequeña y mediana empresa donde ahí hacen un resumen muy bueno de, de todas las obligaciones tributarias y, y fiscales. Y nada, disculparme por ir por esta parte un poquito, un poquito rápida, pero bueno, también fallo mío de no haber calculado bien y... Y, y que se haya quedado un poco, un poco corto de tiempo la, la sesión Nada, muchas gracias Javier ha estado muy, yo, como dice Mónica ha estado súper bien, muy bien yo voy a recoger todas las preguntas como de tal manera voy a mandar un mail cuando tú me pases la presentación yo le voy a mandar un mail a todas las asistentes con, con la presentación podemos usar ese mismo mail para que la gente me vaya lanzando cuestiones y ya la intentaré resolver te lo paso, vale y igual todas, si queréis hacer alguna pregunta más por el chat, yo la voy copiando y, y luego las vamos canalizando para darle respuesta. Pero vamos, muchísimas gracias a mí me ha encantado, yo he aprendido un montón de cosas que, que desconocía, la verdad, y muy bien. Muchas gracias también a todas las compañeras que han intervenido. Así que las últimas palabras. Sí, no, sino, sino simplemente que al final este tema de trámite y da muchísimo miedo, pero bueno, al final. Como bien habéis nombrado el taller, ¿no? No, hay que tener, no hay que tener miedo y lo importante es pues, ser una persona muy organizada, tener claro todo lo que hay que hacer, ¿sabes? ¿No? Cuando vas a montar ahí una empresa, yo lo tengo que decir, hay gente que es un poquito más, como se dice en mi pueblo, más viva la Virgen, más ole ole, pues tocando es bueno llevar tu carpetita, todo escrito, lo que necesito, si ahora voy a facturar, ¿sabes? ¿No? Si tengo que presentar tanto y al final pues... Es como todo en la, en la vida, pero que, que al final es, eh, es algo que relativamente se hace de una manera rápida y sencilla y simplemente pues, hay que conocer los distintos trámites. Y mi última recomendación es que afortunadamente pues, ya a través de certificado digital hay muchas cositas que se puede hacer online pero bueno, y, mi, y que os recomiendo por supuesto, que que hay vuestro certificado digital, pero bueno, mi otra super recomendación que ha sido súper importante que siempre tengáis una persona en este caso de Economistas sin Fronteras que os puedan apoyar a la hora de realizar todos los trámites, pero bueno que, que no tener miedo, que, que al final lo importante, como bien sabe Julio, podemos decir, es que el negocio vaya bien, que tengáis clientes ¿sabes? ¿no? y que y que ya seáis autónomos, autónoma, autónoma montáis una sociedad limitada o montáis una sociedad de forma económica social cooperativa, pues lo importante es que el negocio vaya bien y que, y que vaya generando beneficio, ¿sabes? No? Si eso va bien, ¿sabes? no Todos los trámites y cosas que, que tengáis que hacer, pues no, no será un problema. Nada, un placer y, y disculparme por no ponerme quedar a quedar a la ronda de preguntas. Así nada, que nada Javier, muchas, muchísimas gracias, ha sido todo un placer y lo dicho, sí, es verdad que esto nos ha servido para tener una primera idea, pero que luego ya, bueno, cada trámite no hay que ser expertos, sino asesorarnos y que nos vayan, nos vayan guiando para hacer todos estos pasos. Y lo dicho, muchas gracias Javier, de parte de todo el equipo de Economistas Sin Fronteras y también supongo que de parte de todas las asistentes, ha sido un auténtico placer y hemos aprendido un montón. Gracias a todas, ha sido una sesión súper dinámica y me ha encantado. Pues muchas gracias sí, nos vemos y, la y nada y nos, vemos a la, y nos vemos a la próxima cuidaros y ánimos con vuestro emprendimiento hasta ahora ¿eh? muchas gracias